Hola, buenos días. Eh, bienvenidos a todos y muchas gracias por, por estar allí al otro lado de, de esta sesión sobre la convocatoria de cooperación de Europa Creativa Cultura. Soy María Azcona, os hablo como representante del órgano de coordinación de la Oficina Europa Creativa España. Eh, en, tendría que estar aquí mi compañero Augusto Parami, el coordinador de la oficina, pero hoy, hoy no puede estar. Por tanto, os doy yo la bienvenida y las gracias por asistir, tanto a, los, a vosotros que estáis escuchando como a los panelistas que nos acompañan hoy. Antes de empezar un poco con lo que es el contenido del webinar, sí que nos gustaría haceros referencia a dos o tres aspectos prácticos importantes para nosotros. Lo primero es que para el buen desarrollo de la, de la sesión os rogamos que las preguntas que tengáis que hacer las hagáis por el chat específico de preguntas y respuestas que tiene Zoom, que sabéis que las podemos hacer en ese, en ese espacio especial. Y en el chat eh, iremos colgando los enlaces y contenidos eh, que son complementarios a, a las a las a las intervenciones que se van a ir haciendo y si tenéis algún problema técnico también por favor decidlo por el chat, pero las preguntas específicamente por el chat de preguntas y respuestas. Os animamos por supuesto a plantear todas las que tengáis porque ese es el objetivo de la, de la sesión y luego también... Eh, Quería pediros, por favor, que cuando se termine el webinar, habrá una encuesta, os, la, os, la, os aparecerá una encuesta que os rogamos que respondáis porque es muy, muy importante para nosotros conocer vuestro feedback y saber eh, si lo, os, os ha parecido interesante y en qué líneas debemos seguir trabajando en esas sesiones de, de capacitación. Eh, hoy, como os decía, nos centraremos en la convocatoria de proyectos de cooperación europea del, del subprograma Cultura de Europa Creativa eh, y la idea es informar a todos los que estéis interesados en, en presentar. Un, un proyecto en esta convocatoria que ahora mismo está abierta y también resolver las consultas que, que, que queréis plantearnos. Habrá tres, tres partes en esta sesión. La primera está eh, dirigida sobre todo a los principiantes que os enfrentéis por primera vez a esta convocatoria en la que se explicarán los conceptos clave de la convocatoria y, y las preguntas, sobre todo a partir de las preguntas más frecuentes que se reciben eh, por parte de los usuarios en la, en la oficina. En la segunda parte eh, se abordará con más detalle aspectos técnicos importantes, como son el proceso de solicitud, los formularios y el presupuesto, que quizás es lo que siempre da un poquito más de, de respeto, ¿no? rellenar los, los documentos. Y por último, como siempre en nuestras sesiones, tendremos un caso práctico. Es muy importante para nosotros ofreceros la, la, la experiencia de, de una entidad que ya ha pasado por este proceso en este caso será eh, la entidad la, la asociación con comitentes que es eh, beneficiaria y líder sobre todo líder que es, lo, es importante porque bueno es, puede ser puede ser eh, eh, puede ser socio puede ser líder en este caso eh, en esta última convocatoria hubo seis eh, seleccionados con proyectos seleccionados con un líder español entre ellos eh, se, está con comitentes con el proyecto Arleving lab for sustainability eh, y sobre todo, haceros eh, es un, un, de, indicaros que tuvieron una, una puntuación muy alta en, en su, con su proyecto. bueno Entonces, creemos que es un, un buen ejemplo de, de, cómo, de cómo conseguir eh, la, la, la financiación a través de Europa Reactiva. El proyecto eh, promueve alianzas estables entre actores europeos para facilitar ecosistemas de innovación y conseguir soluciones artísticas basadas en la naturaleza. Eh, queremos dar las gracias encarecidamente a, a Frank Quiroga, que es el coordinador, y a Alicia Ruiz, la gestora de proyectos de concomitentes, por estar aquí con nosotros y compartir con vosotros su experiencia y ofrecer consejos para todos los que estáis en este proceso de presentar la, la solicitud. y mmm, Dicho esto, eh, me gustaría simplemente eh, hacer una pequeña introducción al programa Europa Creativa, haceros una una mínima introducción a, a lo que a lo que sería nuestro programa para eh, digamos encuadrar la, el, el webinar os comento simplemente que eh, Europa creativa es el, es el programa de, de la unión de la comisión europea para el periodo 21-27 para el apoyo, el fortalecimiento, el impulso de los sectores culturales y creativos. Como veis aquí tiene dos objetivos generales y fundamentales. El primero siempre es salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística y el patrimonio cultural y lingüístico europeo, es decir proteger todo lo que, lo que todo el patrimonio cultural y lingüístico que tenemos en, en Europa y su diversidad. Y la segundo, el segundo objetivo, por supuesto, no menos importante y sobre todo después de todos estos periodos de crisis que hemos tenido, que es incrementar la competitividad del sector, eh, del, del sector eh, y el potencial económico de las, de las ICCs, eh, so, darle fortaleza al sector, eh, ayudarle en, en, estos, en este momento de, de cambio, de adaptación a un nuevo mercado, a una nueva situación económica y cómo darle las herramientas para ser para un, un sector fuerte y, y resiliente. El programa Europa Creativa en este eh, septenio tiene un presupuesto mucho más grande que en el fructenio anterior, casi 800, 6, casi mil millones de euros más eh, que veis aquí reflejados en, en los tres subprogramas eh, los tres, las tres patas que, digamos que tiene Europa Creativa, por una parte que ahora os, os explicaré en la siguiente diapositiva tenemos el programa media, el programa cultura y un capítulo intersectorial que ahora os explicaré un poquito, además en Europa Creativa Cultura también existen varias acciones horizontales como conoceréis el, los premios europeos de la cultura, también música arquitectura, literatura eh, las capitales europeas de la cultura que es una acción que seguramente conoceréis todos y el sello del patrimonio europeo que también es una, nueva, una acción que ya lleva un recorrido pero que ahora se le está dando un nuevo impulso y luego también aparte de los tres subprogramas y de las líneas de ayuda que encontramos en ellas hay acciones sectoriales que quizás os pueden interesar también y que también son objeto de webinars como este eh, que tenemos en que, te, que, que, se, que se han desarrollado por parte de la oficina tanto eh, la acción Culture Moves Europe que es una eh, acción de ayuda de ayudas para la movilidad de artistas, eh, Music Muse Europe, que es una acción específicamente dedicada al sector musical, y Perform Europe dedicada al sector de las artes escénicas. Toda esta información la podéis encontrar en la página web europacreativa.es barra cultura, y también, como os digo, se han hecho webinars específicos sobre ellos. Eh, como os decía, ¿qué tres subprogramas eh, forman parte de Europa Creativa? Por una parte, ya, para hacérmelo más sencillo, el primero, el, programa, el subprograma media, ayudas dirigidas al cine y al audiovisual, ¿vale? Y todo lo demás eh, el, es el subprograma cultura, que son las ayudas dirigidas a todos los sectores culturales y creativos a excepción del cine y del audiovisual. Por tanto, artes visuales, escénicas, literatura, arquitectura, moda, patrimonio, eh, todo lo que no es lo que no es, eh, lo que, lo que no es eh, cine y audiovisual lo encontraréis o podéis aplicar a las líneas del subprograma cultura. Y luego además tenemos un capítulo intersectorial que se llama así porque efectivamente toma partes de, Europa, de, de cultura y partes de media. Y en las que tenemos dos bloques fundamentales de convocatorias de, que también hemos hecho eh, webinars y haremos próximamente eh, en, en, la, en la oficina. Por un lado la convocatoria de laboratorio de innovación creativa que, es, que busca soluciones innovativas en el ámbito digital que incluyan eh, cultura y incluyan audiovisual. Y que y que tengan una, una, una fácil digamos una mercantilización eh, sencilla, y por otro lado, un bloque muy importante de convocatorias de apoyo a los medios de comunicación, de alfabetización mediática, de lucha contra las fake news, contra y le apoyo a un periodismo eh, libre, sano y. y, y y, y de verdad, entonces eh, todas esas líneas también están abiertas ahora tanto las de la de Innovation Lab como la de, las de News Media eh, próximamente haremos un webinar sobre News Media ya os iremos informando, por tanto también son, son eh, líneas de ayudas en las que podéis eh, participar todos, entonces bueno, como os eh, decía, yo formo parte del órgano de coordinación de Europa Creativa eh, gracias Carlos eh, que veis que es la parte digamos la, como el, la, la, el paraguas sobre el que se bajo el que están las eh, oficinas que dan información y os ayudan con las, con las convocatorias de los subprogramas Cultura y Media. Eh, la parte de Media es mucho más, es más amplia, hay cuatro oficinas, una que da, tres, tres que son territoriales: Andalucía, Cataluña y Euskadi, y una que da eh, soporte al resto del territorio eh, español. Y por otro lado está la Oficina Europa Creativa Cultura, que es la que organiza este webinar y que está en el Ministerio de Cultura y Deporte, como está el, el órgano de coordinación, y que da eh, soporte, ayuda e eh, información eh, eh, a todo el territorio, a todas las entidades de todo el territorio. Estatal. Por tanto, si vuestra entidad es, eh, está orientada al sector eh, cultural, a, a todo lo que no sea audiovisual, debéis dirigiros a la Oficina Europa Creativa Cultura. Por otro lado, si tuvierais una entidad dirigida al audiovisual por este proyecto o por otros distintos, podéis dirigiros a las oficinas media como he dicho, tenéis, tenemos cuatro. Por tanto, yo creo que no tengo por mi parte nada más que añadir. Eh, daría paso ya a mis compañeras Carolina e Isabel, que os van a dar eh, toda la información sobre la convocatoria de cooperación. Y nada, espero que os sea de mucha utilidad y que ánimo con, con, con, la, con los proyectos, que, que seguro que, que podréis eh, desarrollar proyectos interesantes dentro de Europa Creativa Cultura y de cooperación. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, pues eh, yo la primera parte. Voy a explicar el, las características principales de esta, de esta convocatoria de ayudas que sabemos que bueno, muchos de vosotros ya conocéis, pero por lo que hemos visto en el registro de inscripción, pues hay... Prácticamente la mitad de vosotros sois principiantes en este sentido, eh, eh, no os habéis presentado nunca o en general no, no, conez, no conocéis bien sus características y hemos pensado que se, eh, podría ser útil pres eh, presentarlas en este formato, ¿no? a partir de las preguntas más frecuentes que habitualmente nosotros eh, recibimos en la oficina. Eh, muchas van a ser sobre la redacción del proyecto pues para ver en qué consiste la línea, qué tipos de actividades se pueden financiar, porque esta es una de las principales preguntas muchas veces, quién puede solicitar las ayudas, qué es exactamente un partner, un socio, eh, otros tipos de colaboración que existen, también saber cuál debe, debería ser el punto de partida para ponerte a redactar una propuesta para esta convocatoria dónde puedo inspirarme viendo otros proyectos que hayan sido beneficiarios en convocatorias anteriores. Luego algunos aspectos del proceso de, de solicitud que yo os mostraré un poco para que tengáis la visión esquemática ¿no? y la imagen de conjunto, aunque luego con Isabel, mi compañera Isabel, la, las podremos ver en más detalle. ¿no? Eh, cuestiones como, por ejemplo, hasta qué punto tengo que desarrollar mi proyecto, cómo tengo que plantear el presupuesto, sobre todo en relación a los socios, también el reparto, etcétera Ver también el nivel o el volumen de documentación que hay que enviar en este tipo de, de convocatorias, porque algunos también tienen experiencia con otras subvenciones, otros programas europeos, pero es, es verdad que siempre hay diferencias. ¿no? Luego ver cómo se evalúan básicamente estas propuestas, eh, bueno, porque son en régimen de concurrencia competitiva, hay unas notas de corte, etcétera Todo eso lo vamos a ver. Y finalmente ya sobre la fase de implementación del proyecto, que aunque bueno, son cuestiones en las que en esta oficina ya no, no solemos entrar, pero hay algunos aspectos que es importante tener en cuenta, saber cómo funcionan eh, en el momento de preparar una, una solicitud, una propuesta, no como por ejemplo, pues cuál es el sistema de pagos de la sumisión, cuánto dinero me van a adelantar, en qué fases y principalmente cómo hay que, que justificar el, el proyecto. no ¿En qué consisten estas ayudas? Bueno, son para plantear proyectos eh, transnacionales que se desarrollan en el ámbito cultural y creativo que han de estar diseñados y ejecutados por varias organizaciones de diferentes países participantes en el programa. Luego veremos cuáles son esos países. Eh, son proyectos para uh, bien coproducir, cooperar, experimentar, innovar en algún aspecto y también fomentar la, la movilidad transnacional Y el aprendizaje mutuo, ¿no? aprender de eh, unos de otros, de experiencias, casos de éxito, etc. Esta línea siempre persigue, lógicamente, mejorar el acceso a las obras culturales europeas, obras y contenidos, y promover la, la innovación y la creatividad. Y los proyectos pueden cubrir uno o varios sectores culturales. ¿no? Pueden centrarse en un sector, o en dos, o en tres, eh, como, se, como se decida. Hay tres categorías. Eh, la uno es la de proyectos a menor escala, eh, que está, ya existía eh, anteriormente. Requiere un mínimo de tres socios, de tres países. El máximo de la ayuda que se puede solicitar es de 200.000 euros y esto correspondería con el 80% de la cofinanciación europea. Es decir, que entre el líder y los socios solo tendrían que aportar el 20% restante de los eh, costes elegibles del proyecto. Luego la mediana escala, perdón, la escala media, esa es nueva, se introdujo en este nuevo marco financiero desde 2021, requiere la participación de al menos... Cinco socios de cinco países diferentes, la máxima subvención es de hasta un millón de euros eh, y cubriría un 70% de la, eh, de la, de, de, del total del proyecto. Como veis, a medida que se va, pasan a escalas de mayor tamaño, se reduce eh, el porcentaje de cofinanciación europea. Eh, la escala media es la más competitiva, como luego, como luego veremos, al menos es lo que está siendo en los últimos años. Y luego la mayor escala ya requiere un número eh, bastante alto de, de, de socios, que han de ser 10 de 10 países diferentes de los que participan en el programa. La máxima subvención es de 2 millones de euros y eh, se correspondería con el 60% de la, de la financiación. Bien. Hay que elegir eh, uno de los dos objetivos que se plantean en esta convocatoria, el de fomentar la circulación y la creación eh, de obras europeas y artistas a nivel eh, transnacional y eh, aquí hay que tener en cuenta también los, unos aspectos derivados del contexto actual, de pospandémico, sobre todo de cara a a afrontar o resolver ciertos problemas de carácter medioambiental o de, o de salud pública, ¿no? buscando nuevas fórmulas digitales para el diseño y la, y la producción de los, de los contenidos ¿no? y facilitando así el, el acceso. Y luego, en relación a la, la segunda prioridad que tiene que ver con fomentar la, la innovación eh, y bueno, eh, contribuir a, a generar empleo y crecimiento económico, Comentar que esto no se refiere solo a una innovación tecnológica, sino que se puede, eh, se puede innovar en otros, en otros aspectos, como por ejemplo en desarrollar nuevas metodologías o buscar nuevos modelos de, de negocio. ¿no? Bien. Aparte de los objetivos, hay una serie de prioridades. Hay eh, seis prioridades y hay que elegir entre una y dos, no más. Veréis que la sexta es eh, el enfoque sectorial específico y es importante tener en cuenta que solo se refiere a algunos sectores. Música, libro, arquitectura, patrimonio, moda y diseño o turismo cultural sostenible. Si eh, eh, su, eh, vuestro proyecto eh, cubre alguno de estos sectores y está centrado en temas de capacitación, en ese sentido, si os podríais acoger a alguna de estas, ¿no? Se trata de promover acciones pues, de formación, de, de, de networking para fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos y especialmente en temas, pues, por ejemplo, de, de emprendimiento, pues, de temas de, de marketing, de desarrollo de audiencias, de, de monetización o también en relación al tema de la digitalización, pues, de inteligencia artificial, el, el metaverso, el, el blockchain o en temas de eh, eh, ecologización, ¿no? eh, desde eh, en relación a toda la cadena de, de valor y en la búsqueda pues, de nuevos modelos de negocio más sostenibles. Y luego las otras prioridades, bueno, quizás estéis más familiarizados con ellas, pues el desarrollo de audiencias, por ejemplo, que se refiere... No solo incrementar las audiencias, sino diversificarlas, llegar a nuevos eh, públicos también y mejorar el, el engagement. Eh, la de la inclusión social. Eh, y ahí tenemos bueno, el ver qué se puede hacer para eh, impulsar la inclusión social desde la cultura. Y tenemos que tener muy, eh, muy en cuenta a qué grupos de, eh, o colectivos en riesgo de exclusión eh, social nos vamos a, a referir. ¿No? Eh, que puede ser por temas de discapacidad, minorías, etc. La prioridad que tiene que ver con la responsabilidad, eh, sostenibilidad perdón, que va en la línea del Pacto Verde Europeo y de la nueva Bajosa Europea, que tiene que ver con eh, bueno, tener presente el, eh, cómo reducir el, la, la huella de, de, de carbono, el impacto medioambiental. Eh, luego la digitalización que tiene que ver bueno, pues con abordar eh, el reto digital ¿no? desde, las, desde las nuevas eh, tecnologías en esta era post-Covid y también teniendo en cuenta pues, bueno, cómo eh, ha de hacerse en función de las, de las necesidades de las diferentes audiencias. ¿no? Y luego la relativa a la, a la dimensión eh, internacional que... Eh, se refiere concretamente a mejorar la capacitación de, de algunos o de varios sectores culturales y, eh, y creativos pues para mejorar sus capacidades eh, de cara a eso, a internacionalizarse y, y a ser más competitivos. ¿no? Y luego hay una serie de prioridades eh, transversales que estas son obligatorias de una manera u otra. Todos los proyectos lo tienen que, eh, que abordar. Van en la línea de la, de la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad y la sostenibilidad y, y el impacto medioambiental. ¿no? Aquí os dejamos bastante información con una serie de consideraciones generales y también de, de consejos que, bueno, como os dejaremos el, el PowerPoint, pues más adelante, luego tranquilamente, lo podéis ver con detenimiento, ¿no? Pero sobre todo. Se, eh, se trata de tener eh, presente estas prioridades tanto en el diseño como en la implementación de las actividades del proyecto y también dentro de la, de la gestión eh, interna del, del proyecto. ¿no? Y esto se tiene que traducir en una metodología y, y en unas acciones eh, concretas, ¿no? desarrollando... Pues por ejemplo, un plan para la igualdad de, de género, un protocolo que, este, que se ha compartido entre todos los socios para eh, fomentar la, la inclusión social, eh, también protocolos relativos a cómo reducir la huella de carbono en todos los procesos de, de la producción de las actividades y también en la, en la gestión eh, interna del propio proyecto. ¿no? Eh, entonces, bueno, os hemos dejado aquí también. Dos enlaces a dos, a dos sesiones que, que hicimos hace, hace un tiempo y que están disponibles en nuestra web y en nuestro canal de, de YouTube. Uno eh, sobre temas de igualdad de género y otra sobre el Pacto Verde Europeo y ahí podréis bueno, pues ver ejemplos y, y desarrollar más, más ideas sobre, sobre estos temas. ¿En cuanto a qué actividades se pueden financiar aquí? ¿no? Eh, eh, muchas veces nos plantean dudas. Sobre todo tienen que tener dimensión y valor añadido europeo y que, claro, lógicamente, como tenemos un consorcio europeo, que se desarrollen en, en distintas ciudades europeas. ¿no? Eh, ejemplos de actividades. Estos son solo algunos ejemplos. ¿no? Pueden se pueden plantear otras, pero por ejemplo residencias artísticas eh, eh, europeas con la participación de distintos artistas y profesionales europeos, o eh, actividades de codiseño y producción de esp espectáculos, otras esp espectáculos culturales, eh, exposiciones o eventos culturales, sesiones formativas y de capacitación dirigidas a los profesionales de, de la cultura, pensando en, en algunos temas que, bueno, eh, en, en sus necesidades son en puntos débiles que necesitarían cubrir para, para su desarrollo personal, desarrollar herramientas y, y contenidos que sean de utilidad tanto para las audiencias como para los propios profesionales. O bien pro, eh, proponer, por ejemplo, actividades de, de networking eh, profesional, otras con audiencias de, europeas. ¿no? Digo, eh, no me refiero tanto a espectáculos dirigidos a las audiencias, sino trabajos con el público, ¿no? eh, como uh, Working Groups, para conocer mejor y tener feedback de las eh, audiencias, que por ejemplo eso te ayude a, a desarrollar nuevas metodologías o a, o a solucionar, buscar soluciones sobre aspectos concretos que, que se han identificado. Y luego otras, por ejemplo, para el análisis y la, la recopilación de datos, elaboración de informes específicos, pues a lo mejor dentro de un sector cultural o de unas eh, cuestiones donde eh, igual consideráis que, que se ha investigado eh, poco sobre, sobre ese tema o que existen muy pocos datos disponibles, pues eso puede ser también una, una posibilidad. Y en cambio, ejemplos de eh, actividades que no Serían elegibles ¿no? dentro de esta convocatoria. Pues cualquier proyecto que se, que se desarrolle exclusivamente a un nivel local o, o nacional que no salga de ese ámbito. Tampoco una compañía nacional, por ejemplo, una exposición nacional que se quiere itinerar o que quiere ir, ir de gira. Eh, esto nos lo preguntan eh, también mucho de ¿puedo hacer un proyecto de cooperación para financiar las actividades de mi festival? ¿No? Pues si es un festival que se desarrolle solo en una localidad o solo a nivel nacional, aunque tú traigas artistas y participantes europeos, pues no, no sería elegible. ¿no? Y tampoco estos fondos, estas ayudas, tampoco te valen para la creación y dotación de, de museos o de, o de otras infraestructuras culturales. ¿no? Bien. ¿Quién puede solicitar estas ayudas? Pues eh, todas las entidades, entidades legales públicas o privadas, de igual que sean con o sin ánimo de lucro, que estén en alguno de los países participantes del programa, que tengan un NUPENOPIC, es decir, que su organización esté registrada. Ahí os hemos dejado un enlace para que veáis cómo se hace, pero el proceso es, es bastante, bastante rápido. Lógicamente que cumplan con ese partenariado mínimo eh, europeo según la categoría 1, eh, 2 o 3 que os habíamos mostrado antes. En concreto al coordinador si ¿sí se le pide una trayectoria eh, legal de, eh, mínima de, de, de dos años. Y en cuanto a la capacidad financiera, que nos pregunta mucho, pero ¿me van a tener en cuenta, me van a evaluar mi volumen de negocio y mi capacidad financiera ahora mismo dentro de la fase de solicitud? Pues no, esto no se hace ahora, se evalúa posteriormente solo a los eh, preseleccionados. ¿no? Eh, y luego algunas novedades que se introdujeron ya desde la convocatoria del de 2021, porque como sabéis estamos en el periodo 2021-2027 y, y ciertos aspectos han cambiado. A partir de ahora los, los autónomos pueden participar, es decir, son elegibles, solo que se valorará, sobre todo ahora en la fase de concurso, pues su capacidad técnica para afrontar desde su rol y, de, bueno, y todas las actividades que, que en principio le van a ser eh, asignadas asignadas Y eh, además ya no es solo para eh, organizaciones de los sectores culturales y creativos, sino que pueden participar otras entidades que, que no sean de este ámbito. Eso sí, lo importante es que el proyecto sí sea del ámbito cultural y creativo. Bien, aquí tenemos el listado de... Eh, bueno, la relación de países eh, elegibles, que son todos los estados miembros, más eh, otros que se han ido adhiriendo como Noruega, Islandia, Liechtenstein, eh, bueno aquí tenéis todos, Albania, Bosnia, Macedonia al norte, Montenegro, <coughs> perdón, otros que entraron más recientemente como Georgia, Ucrania, Túnez y sobre todo Armenia, que esto nos lo están preguntando en, últimamente y bueno, eh, Armenia acaba de entrar, se está ahora actualizando el, el listado de países elegibles me parece que la última versión todavía no aparece Armenia pero, pero muy próximamente estará incluido ya y luego hay otra serie de países que se mencionan en este listado eh, que han empezado las negociaciones porque han manifestado su interés pero que aún no han firmado el acuerdo como son por ejemplo eh, Israel, Palestina y Turquía vale ¿Qué es un partner? Esto es, eh, es importante porque a veces no queda muy claro, se confunde el partner con un subcontratista o con un colaborador o con un sponsor. Bueno, un partner lo primero tiene que tener entidad legal, lógicamente está registrado y ha de desarrollar un rol específico y relevante en el proyecto. Es decir, eh, no, no puedes desarrollar un rol más bien instrumental, por ejemplo, un centro cultural que simplemente te va a dejar sus, ispa, sus instalaciones para eh, que tú eh, celebres ahí unas actividades culturales, pues no, ese no sería el, el caso, ¿no? Ni tampoco un subcontratista al que tú le vas a encargar eh, una, una parte la, o la realización técnica de una parte de una de las, de las actividades de, de, del, del proyecto que tú plantees, ¿no? Tampoco es un sponsor, como decía antes, porque si es alguien que se limita a financiar económicamente alguna de las actividades, pues no tendría categoría de partner. El partner tiene que realizar, eh, tiene que tener un rol específico y estratégico que vaya en, la, eh, en línea eh, para la consecución de las actividades y objetivos del, del proyecto y se le tiene que asignar unas tareas específicas para este proyecto también eh, contribuye a la cofinanciación con una serie de recursos humanos, porque tiene que decir a cuántas personas de, de su equipo va a asignar, puede proponer, eh, perdón, puede ofrecer también otro tipo de recursos técnicos eh, y también se puede hacer cargo a lo mejor del coste de, otra, de, de, de ciertas eh, actividades. ¿no? Como digo... Tiene que aportar ese, ese valor añadido europeo eh, que es fundamental. O sea que, eh, bueno, Siempre han, han de, hay que pensar en esos socios estratégicos que realmente puedan hacer una aportación de, de valor. Y estos sí están, digamos, legitimados para participar en el reparto de la subvención a través del coordinador, porque es el coordinador o el líder el que recibe el proyecto, pero están dentro de la categoría de eh, beneficiarios. Vale. ¿Cómo se puede buscar un, un, un partner si no tenéis ya eh, contactos establecidos de, de entidades que pueden estar interesadas? Bueno, Hay dos opciones, desde nuestra página web eh, que lo, lo tenéis aquí, se puede también rellenar una ficha técnica que nosotros mandamos a las oficinas europeas y ahí ellos lo, lo difunden en todos sus, eh, sus canales y, y ya las, eh, las entidades interesadas se pondrán directamente en contacto con vosotros sino desde el portal Funding and Tenders, como veis aquí. ¿no? Este, en concreto hemos entrado en la línea de eh, la categoría 1, porque se estructura por categorías en el portal y veis aquí a la izquierda eh, que están todos los anuncios de búsquedas de socios. pues Hace unos días, por ejemplo, había más de 130 eh, búsquedas eh, solo para esta categoría 1 y ahí se incluyen tanto las entidades que tienen un proyecto propio y buscan socios como eh, las que no tienen un proyecto y quieren eh, participar en, en alguno. ¿no? bueno En cuanto a, a los diferentes roles, aquí eh, es importante explicar eh, técnicamente a qué, se, a qué se refiere con cada término y qué implicaciones tiene y lo he dejado en inglés porque es importante familiarizarse con estos términos ¿no? y a veces muchas veces eh, cuando lo traducimos al castellano pues ya vamos, eh, vamos perdiendo un poco el, el, el, el significado de todo esto. ¿no? Entonces lo que llaman solicitantes son los beneficiarios, beneficiarios son el líder y los socios o también las eh, entidades eh, afiliadas ¿qué son las entidades afiliadas? que esto nos lo pregunta mucho también pues son aquellas que tienen algún vínculo legal o financiero con una de las entidades beneficiarias, con un líder o un socio que van a participar en alguna de las actividades del, del proyecto tienen eh, derechos y, y obligaciones similares a, a a los beneficiarios eh, y eh, al participar en las actividades pues pueden recibir parte de la, de la financiación pero no tienen que firmar el acuerdo de la subvención el, el gran agreement y no cuentan importante no cuentan efectos del partenariado eh, mínimo ¿no? eh, Los asociados eh, están digamos en una categoría inferior a la de los partners. Aquí sí puede haber entidades que no sean de países participantes como Reino Unido. Eh, como digo, eh, hacen una contribución o tienen una participación un nivel complementario y no pueden participar en el reparto de la subvención. Esto es fundamental. Ni siquiera eh, a través de, de una subcontrata. ¿no? Es decir, ellos pueden aportar, eh, pueden hacer aportaciones en, en especie o, o, o en cas, pero se tienen que hacer cargo de sus propios costes. Eh, los eh, subcontratistas son mm, terceros a los que se les asigna eh, la realización de alguna de las tareas específicas tal y como tú las planteas en tu, en tu programa de, de trabajo, tareas eh, que no pueden realizar o, sea, o que podrían pero en este caso, bueno, pues no, no pueden realizar en ninguno de los beneficiarios. Pues por ejemplo, eh, el diseño y la ejecución de, del plan de comunicación, ¿no? Pues si, si tú no eh, ninguno de los socios se ve capacitado para hacerlo, porque bueno realmente no, no es. Eh, no tiene mucha experiencia en el tema, lo podrían eh, subcontratar. Eh, Estas subcontratistas también pueden venir de países eh, eh, no, no elegibles. ¿no? Luego terceros, esta ya sería como la, la, la última en la escala, eh, otras entidades que hacen contribuciones en especie, ¿no? eh, que por supuesto no pueden beneficiarse del, de, del reparto, eh, eh, que puede ser pues, eh, eh, asociaciones, empresas, pues yo que sé, como si por ejemplo conseguís un acuerdo con Iberia que os va a pagar una serie de, eh, de viajes, pues esa sería la, la categoría. ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? No sé si voy me estoy extendiendo un poco, eh, bueno, creo que no voy demasiado mal de tiempo. Esto nos lo preguntan mucho. vale. Tengo una idea, pero no sé muy bien si voy por el buen camino, cómo empezar, qué, qué aspectos importantes me tengo que plantear. Lo primero de todo, hay que identificar una necesidad o una oportunidad. ¿no? Detectar eh, una de estas dos en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Una vez que la tienes, es importante que, eh, que estudies el marco de desarrollo eh, para asegurarte de que, de un modo u otro tiene eh, características innovadoras y complementarias porque esto os lo van a preguntar luego en el formulario técnico ¿no? De, eh, ¿hasta qué punto tú, eh, esta, esta propuesta se complementa con otros proyectos que hayan sido o no financiados por programas europeos ¿no? eh, pero con ¿Cómo se complementa con otras iniciativas que se hayan desarrollado a nivel local, regional, europeo? Y esto hay que saberlo porque a veces eh, tú puedes creer que tu proyecto es completamente innovador, pero luego te pones a investigar y resulta que ya hay otras iniciativas y que además puedes aprovecharte de recursos que ya eh, están disponibles y que bueno, pueden, eh, pueden ayudarte ¿no? a avanzar con tu proyecto o cómo generas sinergias. Importantísimo la creación del partenariado. A ver, lo ideal es casi... Empezar por esto lo primero, eh, lo primero de todo, porque al, eh, al final todo este, eh, el, el pensar en este marco de desarrollo y buscar esa, esa oportunidad o necesidad. Eh, lo ideal es hacerlo en conjunto para que todos hagan sus aportaciones y además es que eh, cada socio de cada país te va a dar ese, eh, ese, ese feedback sobre cómo es la situación respecto a ese tema concreto que tú vas a abordar, cómo es en, en su país, porque puede haber eh, lógicamente diferencias, ¿no? Luego, como decía, escoger un objetivo y, y una o dos prioridades de la convocatoria y asegurarte de que tu propuesta está muy bien alineada y consensuarla con todos los socios. O sea, aseguraros que todos están convencidos en esa selección que has hecho... Y que, que están convencidos, que les encaja y que, eh, eh, que les motiva también y que luego todas las actividades eh, eh, eh, que planteéis tienen que desarrollar esa idea eh, inicial pensando también en, en unos resultados concretos. ¿no? Bien, ¿dónde puedo inspirarme? Pues en la, en la plataforma está la de la Comisión Europea, la que, la que creó para el, el programa de Europa Creativa del periodo anterior, que como veréis, os permite elegir, ver por proyectos que, que están en marcha o aquellos que ya han acabado, por palabra clave, subsector cultural, país, etcétera Incluso tiene una selección de casos eh, de éxito, proyectos que ya tienen resultados eh, concretos, que, que hasta te puedes descargar. Y luego, el, el, la nueva eh, plataforma, el portal eh, Funding and Tenders, Ahí se están volcando los eh, proyectos y resultados desde 2021, es decir, desde que se abrió el nuevo, el nuevo marco financiero. También eh, tiene, se puede buscar por, por eh, tema, acrónimo, eh, línea de financiación, etcétera. Vale. ¿Cuánto tengo que desarrollar mi, mi solicitud? ¿Hasta qué nivel? Porque muchas veces nosotros vemos solicitudes que, que están muy muy poco desarrolladas ¿no? y que se plantean incluso en, en la inscripción técnica del proyecto. Responden a muchas cuestiones que se les preguntan, como diciendo, bueno, esto sí, ya lo desarrollaré más adelante, ya cuando, cuando firme el convenio y se ponga en marcha el, el proyecto, pues ahí ya empezaré a desarrollar, me reuniré con mis socios y, y empezaremos a pensar cuál va a ser el plan de comunicación, cuál va a ser el plan de control de calidad, eh, el plan de evaluación del proyecto, pues... Eh, eh, no, tened en cuenta que el, el, los evaluadores necesitan tener información concreta eh, y realista para poder eh, evaluar el proyecto. Si lo dejáis todo eh, bastante indefinido, eh, es imposible ver si eso es idóneo, pertinente, realista, viable, etc. ¿no? Entonces, hay que tener ya una planificación y una metodología. Otra cosa es que luego cuando empieces el proyecto, pues algunos aspectos que hayan quedado un poco menos desarrollados, pues se pueden continuar o que se pueda hacer algún, algún pequeño cambio. ¿no? En cuanto a las actividades, también tienes que saber eh, el número, las características, el lugar de celebración, la tipología de todas esas actividades que luego a su vez se deben traducir en lo que llaman los deliverables, en unos entregables concretos, luego eso Isabel os lo va a enseñar. Eh, mejor agrupados por paquetes de trabajo. Es decir, que no vale con decir... Eh... Que las residencias, eh, que por ejemplo, para el paquete de trabajo de residencias artísticas, pues haré eh, una serie de actividades, eh, pero que ya posteriormente, cuando se ponga en marcha el proyecto, decidiremos si son tres o si son seis. Pues no, esto hay que saberlo ya, porque además afecta directamente al, al presupuesto. habré que presentar un presupuesto basado en una estimación de costes reales y, claro, las actividades normalmente implican viajes, implican costes de producción o de alojamiento, etcétera y todo eso hay que tener previsto ya pero hablamos siempre de una estimación es decir que si ocurriera eh, eh, algo por lo que tuvierais que cambiar alguna actividad si no son cambios sustanciales pues son bastante flexibles lo comentáis avisáis al project officer que os asignan en bruselas y, y le planteáis eh, estos pequeños cambios no lo mismo con el equipo humano, tienes que saber ya a cuánto personal con qué con qué rol y a qué tareas específicas vas a designar y organizar todo esto en un calendario de actividades. Y como me queda, me queda sí, tengo perdonas, que cortar ya, sí. ¿no? Vale, sí, eh, el presupuesto simplemente que la subvención, no hay porcentajes específicos a la hora de repartir el presupuesto eh, o la subvención con los socios, depende de las tareas que vayan a realizar y eso se decide internamente. La única cuestión es que cada socio no puede llevarse más del de porcentaje máximo de, de cofinanciación eh, europea, porque lógicamente hay que aportar cofinanciación por parte del de, de consorcio. Puedes cofinanciar con recursos humanos, pero no, por ejemplo, con costes en especie. Lo que comentaba antes, por ejemplo, billetes de avión que te regala, ¿no? En la plantilla Excel, ya lo veréis eh, luego con Isa, pero hay, hay que indicar la estimación de costes y el reparto, pero no hay que indicar cuáles son los ingresos del proyecto ni cómo vas a cofinanciarte. En cuanto a, la, a cuánta documentación hay que presentar, bueno, simplemente solo veréis con más detalle con, con Isabel, hay tres partes, el, el formulario más extenso es el técnico, que tiene un máximo de 70 páginas, y luego hay que anexar una lista de proyectos previos y ese presupuesto en Excel. ¿Y cómo se evalúan? Bueno, aquí os dejamos todos los datos con los, rat eh, los ratios de éxito de los dos últimos años y las notas de corte. Luego lo podéis ver detenida, detenidamente cuando acabe la sesión y lo colguemos, pero como veis, pues por ejemplo, la categoría 2 es la más competitiva, el último año eh, eh, requería 86 puntos de 100, en cambio la, de, eh, la menor, pues solo 70 puntos. Hay cuatro criterios de evaluación, como luego veremos, y que son proyectos en concurrencia competitiva. Aproximadamente van a seleccionar 130 proyectos este año. Eh, ¿Y el sistema de pagos? Bueno, hay una prefinanciación... Eh, si son proyectos de pequeño o media escala, te ingresan el 80% de la ayuda, un porcentaje muy alto, eh, un mes después de la firma del contrato. Si es un proyecto de gran escala, te prefinancian con el 40% eh, y luego ya el pago final res, eh, restante se hace a la finalización del proyecto una vez que tú hayas entregado todos los eh, deliverables que estén, deliverables, perdón, que estén debidamente eh, cumple, eh, real, eh, realizados, ¿no? Eh, y creo que aquí ya acabo, como hay que justificar el, el, el proyecto, no hay una evaluación financiera ya por parte de la eh, Agencia Ejecutiva de Bruselas y esto es un gran alivio para mucha gente. Eh, luego se explicará, Isabel, cómo los costes reales que tú explicas en fase de solicitud, luego de cara a la preparación del acuerdo de la subvención se transforman en cuantías fijas por paquetes de trabajo y por, eh, y por socios. Y que al finalizar el proyecto lo único que tienes que, eh, que justificar es en base a esa realización de los entregables que quedan dispuestos en el acuerdo de la subvención. ¿vale? Eh, y aquí ya doy, doy paso a, a, a Isabel. Eh, bueno, no, perdón, ahora tenemos el, el turno de, de preguntas de esta primera parte. No sé si hay al si hay alguna pregunta ahora mismo en relación a esto. Si no, se puede abordar después, después de la exposición de, de Isabel y antes de que eh, intervenga el, el caso práctico. Como vamos con un poco de retraso, sí. parece podemos... Eh, puedo continuar y lo hacemos todas al final de mi presentación. Vale. vale, pues en esta parte nos vamos a centrar en dos documentos que forman parte de la solicitud en la parte B, que es la descripción eh, detallada del, del proyecto, ese formulario de un máximo de 70 páginas, y en uno de los anexos, que es el presupuesto en, en la plantilla Excel. En la parte B, eh, tenéis que tener en cuenta, eh, como ya hemos mencionado, eh, es un Word que nos va a permitir un máximo de 70 páginas y esto es importante porque si no lo tenéis en cuenta, esa información va a desaparecer y por tanto el evaluador o la evaluadora no va a poder acceder a ella si se extiende más de, de esas páginas. Podéis cumplimentarlo en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, pero se recomienda encarecidamente el inglés, además el inglés va a ser la lengua que vais a tener que estar utilizando a lo largo eh, de la ejecución del proyecto, de las negociaciones con los partners, eh, antes incluso de presentar la propuesta etcétera. Recordaros que la fuente mínima que podéis utilizar es la área al tamaño 9, que no es posible modificar y esto es importante la plantilla ni borrar ninguna indicación. Os recomendamos que seáis concisos, que seáis directos. Eh, es muy eh, importante también que eh, tengáis en cuenta que la propuesta debe reflejar una coherencia entre las diferentes partes. Vais a ver que en algunos momentos tenéis que mencionar el mismo tema desde diferentes puntos de vista en diferentes apartados. Es importante que hagáis esa lectura ¿no? y que comprobéis que efectivamente lo que habéis dicho en un apartado sobre presupuesto, cuando lo mencionáis en otro, se corresponde, etc. No se pueden utilizar eh, hipervínculos. Este documento tendréis que subirlo en formato PDF una vez que lo hayáis finalizado. Y también, bueno, como buena noticia, eh, que sepáis que podéis borrar la primera página en la que os dan estas instrucciones, ganéis una página. Y también eh, de este documento vais a tener que extraer el otro anexo, que es la lista, aquí lo veis, la lista de, de proyectos previos en los últimos cuatro años, que la plantilla aparece en este documento B, extraéis esa página y, por lo tanto, pues habéis ganado dos páginas más. Vamos a ver en esta foto fija cuáles son los puntos que incluye este formulario que debéis de complementar. Eh, os los he marcado aquí en amarillo, vale. Como veis son siete puntos. Luego se hace mención en los anexos y los cuatro primeros de ellos, eh, si, si veis, se corresponden con los criterios de evaluación de la propuesta. Eh, al principio del formulario, simplemente la cover page, indicar el nombre, el nombre de vuestro proyecto, el acrónimo, el, el contacto del coordinador. Luego os aparece, pues eh, bueno, os indica que efectivamente en la parte A, en esa que cumplimentáis online, vais a tener que añadir un breve resumen en inglés sobre vuestro proyecto. Aquí simplemente aparece la mención. Y. Eh, Aquellos que hayáis estado en otros webinarios nuestros, eh, pues, eh, sabéis que no paramos de insistir en este punto, pero es, es, eh, es, eh, no nos cansamos. ¿Por qué? Porque aún así nos damos cuenta de que a veces bueno, en las, eh, en las solicitudes eh, siguen, siguen eh, faltando información, ¿no? sigue faltando información que se solicita. Y es que respondáis en cada apartado a todo lo que os preguntan. Vais a ver que debajo de cada epígrafe, o sea, de esos siete, esos siete epígrafes que vemos aquí en amarillo, eh, luego tiene sus, eh, tienen sus subepígrafes. Y cada uno os explica claramente qué es lo que tenéis que explicar ahí. Entonces, en este primer punto de relevancia, por ejemplo, os aparece en, en, en el recuadro, en gris, las preguntas que vais a tener que responder. Entonces, a la hora de cumplimentar vuestro formulario, leedla con detenimiento e ir haciendo TIC, ir comprobando que efectivamente estáis respondiendo a todo lo que os preguntan. Habrá partes en las que podréis extender más o menos, por la propia lógica del, del proyecto, pero sí que estén contestadas. Y esto recomendamos que lo hagáis con los criterios de evaluación que aparece en la base de la convocatoria al lado. Es decir, al mismo tiempo que estáis eh, redactando vuestro proyecto eh, en el formulario, tened a mano esa base de las convocatorias y la página 19-21 os, os aparece cómo se va a evaluar ese criterio de relevancia, esa calidad de las actividades, esa gestión del proyecto y esa difusión y, en, y a impacto. Es importante que, lo, importante que lo tengáis en cuenta durante toda la elaboración de la solicitud. Y luego también es importante que, eh, que sepáis que vais a, como esto es una plantilla que aplica a diferentes programas europeos, va a haber algunas secciones que no, son, que no son aplicables en vuestro caso. Os lo va a indicar. Aquí como veis en la parte de abajo, eh, en el recuadro de abajo, veis que aparece una línea verde. no Pues en este caso, por ejemplo, lo relacionado con StaffEffort, en vuestro caso, vais a ver que no es aplicable pues, a, a la línea de proyecto de cooperación europea. entonces lo vais a ver también claramente cuáles son los apartados que tenéis que cumplimentar. Y vamos a ir viendo punto por punto, de una manera resumida, ¿de acuerdo? Porque no tenemos mucho tiempo. Os vamos a remitir a un webinario anterior que, hemos, eh, que realizamos, que sí que vamos de manera específica cada apartado, pero aquí vamos a daros una, una, bueno, una, intro, una imagen general. Entonces, en el apartado de, rele de relevancia, que aquí en, a la izquierda veis los cuatro epígrafes que contiene este apartado, que lo veis en color, eh, color coral, aquí, ¿qué os van a pedir? Pues es que, que expliquéis la relevancia de vuestro proyecto respecto a los objetivos y prioridades de la convocatoria, aquellas que habéis seleccionado previamente, ¿no? y que comentaba Carolina. También tenéis que eh, explicar... Eh, y mostrar que vuestro proyecto, lógicamente, está basado en un análisis adecuado y oportuno de las necesidades, que habéis identificado, como se ha dicho previamente, esa necesidad, ese reto para vuestro sector, que es innovador, que complementa otras acciones eh, que, ya existentes a diferentes niveles, eh, regional, local, europeo, y que tiene ese valor añadido europeo, que también lo hemos mencionado, y este último punto, es importante y por eso lo, menciono, eh, lo, lo he indicado en rojo, porque en la anterior convocatoria sí, estaba el punto 1.4 donde teníais que explicar cómo ibais a abordar desde vuestro proyecto esas prioridades transversales de género, eh, sostenibilidad y diversidad e inclusión, pero sin embargo en los criterios de evaluación no se incluía específicamente, quiero decir, en la base de la convocatoria, es importante que el proyecto muestre su estrategia y plan para abordar estas prioridades transversales. Bien, ahora sí, es muy importante que lo reflejéis tanto en el diseño como en la implementación de vuestro proyecto. Entonces, que lo tengáis en cuenta que es un punto muy, muy, muy eh, importante dentro del epígrafe del criterio de, de evaluación de relevancia. El segundo criterio de evaluación... Es la calidad del contenido y de las actividades de vuestro proyecto, incluye estos cuatro puntos que vemos a la izquierda y ahí pues vais a tener que indicar que vais a utilizar la metodología necesaria y apropiada para conseguir esos objetivos que os habéis marcado, vais a tener que describir el perfil del partenariado de ese consorcio que habéis creado y la contribución que va a hacer cada uno de los miembros… Vais a tener que definir muy bien vuestros públicos y también los canales que vais a utilizar para llegar a cada uno de ellos, es decir, que también cómo se van a beneficiar esos públicos concretamente del proyecto, la coherencia, como hemos dicho, en el diseño del proyecto y su, y su duración. ¿No? Eh, los objetivos, actividades que hayáis marcado, la duración ha de ser menor o, menor, menor o mayor, ¿no? Pues eso también eh, hay que tenerlo en cuenta. Y si vais a incluir apoyo a terceros, como ha comentado eh, Carolina, pues si dentro de vuestro propio proyecto queréis lanzar alguna convocatoria, algún premio, alguna bolsa de. De ayudas, pues tendréis que explicar cuál va a ser el procedimiento para conseguir esas ayudas, desde las actividades que, va, que son elegibles, desde eh, los criterios de selección que vais a utilizar en ese concurso convocatoria, etcétera, solo si se aplica. En este punto dos, de calidad de contenido de las actividades, eh, no, no tenéis que repetir la información que vamos a ver más adelante, que se incluye en la sección 5 de Work Package. Que los Work Package, como ya se ha adelantado, son aquellos paquetes de trabajo que dividen las diferentes actividades de vuestro proyecto. Aquí no tenéis que hacer un listado como el que vamos a hacer en el punto 5, sino más bien lo que se pretende con este, eh, lo que tenéis que conseguir en este epígrafe es que el evaluador o la evaluadora comprendan bien la lógica que hay detrás de las actividades de vuestro proyecto y la coherencia que tiene respecto a los objetivos que os habéis marcado. El tercer punto, eh, criterio de evaluación, es la gestión del proyecto. Eh, como os he dicho, a la izquierda veis los puntos, los epígrafes de este, de este apartado. Asegurar que vais a tener una estructura de gobernanza apropiada, eh, mostrar esa capacidad eh, operativa, esos equipos de trabajo, el personal y también mencionar aquellos servicios que van a ser necesarios externalizar y por qué. Luego, ya en el apartado de subcontrato podré, y podréis dar más detalles. Explicar cómo, y mostrar cómo ese presupuesto que, que, que presentáis es rentable y eh, asegura una atribución apropiada de, de los recursos y un punto también eh, relevante para los evaluadores que es las medidas que tenéis previstas para asegurar que el proyecto se va a implementar de, de manera lógica y que va a asegurar la calidad que os, que, que os habéis propuesto y para eso es necesario que expliquéis vuestra estrategia de evaluación, de seguimiento y establecer una serie de indicadores muy claros, concisos y, y medibles. El punto cuatro, último criterio de evaluación, pues es eh, difusión e impacto, ¿no? es definir el impacto que va a tener vuestro proyecto a corto, medio y plazo, es decir, qué cambios eh, esperáis que genere vuestro proyecto. En el caso de que haya países terceros eh, implicados, eh, también tendréis que explicar, os aparecerá una, un, un apartado, cómo estos países se van a beneficiar de vuestras actividades. Eh, la estrategia de comunicación y difusión eh, que vais a llevar a cabo para llegar a esos públicos que habéis identificado eh, previamente y también cómo vais a también alcanzar al público en general, eh, cómo vais a mostrar, visibilizar la financiación europea eh, del programa y también explicar el componente de sostenibilidad de vuestro proyecto, es decir, el impacto que va a tener eh, vuestro proyecto a largo plazo una vez eh, hayáis eh, finalizado con él y una vez que estén eh, publicados los resultados. El punto cinco, estos cuatro primeros puntos son los, aquellos que se corresponden con esos criterios de evaluación que hemos mencionado. Y en el punto cinco vais a tener que comenzar a eh, describir eh, los work packages, los, los paquetes de trabajo. Los work packages, eh, como ya se ha mencionado también, son una descripción detallada y estructurada de las actividades de vuestro proyecto. Eh, en el primer punto de este apartado, eh, en el primer subepígrafe del work plan, simplemente vais a tener que eh, incluir una lista eh, breve de los diferentes paquetes de trabajo que, que decidís establecer y eh, para que lo entendáis de una manera sencilla, pues eh, se trata de que no, hay, no existe un un número concreto de work packages, solo sí que hay uno obligatorio que es el de, eh, de management, el work package 1, pero luego el resto de configuración de paquetes de trabajo tenéis que decidirlo vosotros eh, conforme a la lógica de vuestro proyecto y también de la manera que a vosotros os sea más útil a, hora de a la hora de organizarlos y de llevar a cabo la implementación. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, cada Paquete de trabajo, eh, ten, en el, cada uno de ellos tenéis que incluir el nombre del paquete de trabajo, por ejemplo, gestión y coordinación, eh, residencias artísticas, la duración, quién lo va a liderar, si va a ser el coordinador, si va a ser uno de los socios, los objetivos de ese Work Package en concreto, las actividades que están relacionadas con ese Work Package, qué actividad, cómo se va a desarrollar, dónde se va a desarrollar y la división del, del trabajo. Todo esto tiene que presentarse de una manera eh, concisa para facilitar no solo el entendimiento del evaluador y la evaluadora, sino también eh, vuestro propio trabajo de monitoreo a la hora de ver cómo va a ir eh, evolucionando vuestro, vuestro proyecto. Y eh, en una tabla que aparece dentro del... del del formulario, pues tendréis, aquí os, os la muestro, ahora vamos a ver, eh, tendréis que incluir pues, el número de tarea dentro de cada actividad, el nombre, la descripción, quién va a ejecutar esa actividad, si hay, eh, activi si hay eh, contribuciones en especie relacionadas con esa actividad, si no, si hay subcontratación y luego eh, también está el punto de los milestones y deliverables los entregables, que eh, vamos a definir a continuación. Todos estos conceptos están muy bien explicados en el formulario, o sea que si tenéis alguna duda que sepáis que también tenéis la información ahí. Los tres conceptos clave eh, que os queremos eh, referir y que se recogerán en el Grand Agreement, en ese, en ese acuerdo de subvención que vais a firmar si vuestro proyecto es seleccionado, son los siguientes. task que como hemos dicho son las actividades del proyecto, que cada Work Package debe tener esos objetivos específicos y la relación de actividades eh, relacionados con ellos, en los que se incluye esa descripción, descripción de tareas, hitos y entregables. Los milestones, que son como los hitos o puntos de control que vosotros mismos vais a establecer para ver si... El proyecto se va implementando conforme lo estipulado. Eh, por ejemplo, pues eh, llegado a un determinado momento eh, vais a realizar un kick-off meeting con todos los socios eh, en, en el caso para poder continuar con las siguientes fases, eso se puede establecer como un hito. Eh, si por ejemplo estáis en un proyecto relacionado con coproducción de artes, por un ejemplo, eh, pues una vez que se haya validado el diseño escenográfico, ok, vale, esto es un hito, lo aprobamos, podemos pasar al siguiente. Entonces, estos son pues, eh, puntos de control para vosotros mismos y no son eh, obligatorios. Los milestones, los hitos no son obligatorios, ¿vale? Los podéis incluir si os ayudan a vosotros en la implementación, pero si no, no es necesario. Lo que sí que es obligatorio son los deliverables, los de entregables. Esto es muy importante porque, como ya ha comentado Carolina, ahora... Eh, vosotros la justificación de vuestro proyecto no se va a hacer con una eh, con presentación de facturas, de gastos, etcétera, no, se va a hacer a través de la entrega de esos deliverables, es decir, de sus resultados concretos que justifican que la actividad se ha realizado. ¿vale? Entonces, en cada un paquete de trabajo, vais a tener que incluir los derivables, los entregables que justifican que se realicen esas actividades y dependiendo de la actividad vais a decidir un tipo de entregable u otro. Por poneros algún ejemplo, si vais a poner alguna actividad en la que consideráis que el entregable va a ser una publicación, pues ahí tendréis que describirlo. ¿no? Como veis en esta tabla, cada entregable eh, debe de incluir pues, eh, su nombre, el paquete de trabajo que corresponde, que estáis en, en esa tabla en concreto, la fecha de entrega, el tipo, nivel de difusión, la descripción. Si por ejemplo vais a llevar a cabo una serie de seminarios, pues uno de los entregables podría ser la lista de participantes, el programa de la sesión, la encuesta final que se realice, etcétera. En la fase de la convocatoria, las páginas 22 y 23, encontráis una serie de ejemplos ¿vale? de, de, de paquetes de trabajo. Como os he dicho, el de gestión y coordinación es obligatorio, algunas actividades, por mencionaros mmm, rápidamente, pues ahí podéis identificar como actividades. Actividad 1, eh, planificación y preparación de las reuniones de la fase 1 del proyecto. Eh, entregable, pues eh, la agenda WACTA de esa reunión. ¿no? Eh, para el work package de comunicación y difusión, pues vamos a llevar a cabo una campaña de comunicación digital. ¿Cuál va a ser el entregable? siempre cumplimentando cada una de esas casillas que os he mencionado, pues vamos a presentar como entregable esa estrategia de comunicación, ese report. ¿no? Eh, algunos ejemplos, eh, paso por ellos rápidamente porque vamos mal de tiempo, pero que sepáis que, eh, que tenéis más ejemplos en, en, en, en las bases y como os he dicho, vosotros mismos sois los que configuráis esos paquetes de trabajo para que el, tengan su lógica dentro del proyecto. Eh, en, esas, en esas actividades, como os he dicho, también tendréis que seleccionar eh, pues, eh, quién, es, quién va a participar en cada tarea ¿no? y son esas tipologías de participantes que ya ha mencionado Carolina, entonces tendréis que indicar si es el coordinador el que realiza esa actividad, eh, si es uno de los socios, eh, si va, esa actividad se va a llevar a cabo eh, mediante una subcontratación, etcétera. Después de haber eh, eh, indicado cada uno de los paquetes de trabajo, pues, supongamos que son cinco los que habéis decidido, eh, va a aparecer eh, un apartado que es el apartado de, de subcontratación, perdón, aquí el orden está, está confundido, pero después de los paquetes de trabajo os aparece el apartado de subcontratación, que aquí recordaros que las tareas claves del proyecto, coordinación y gestión del proyecto, no pueden ser subcontratadas, ¿de acuerdo? Y que en este cuadro lo que tendréis que hacer es indicar en qué work package se encuentra esa subcontratación, eh, qué tipo de actividad es, describirla, los costes estimados, justificar por qué tenéis que subcontratar ese servicio y también os preguntarán cómo vais a asegurar esa relación, mejor relación de calidad y precio. Como os decía, es muy importante que haya coherencia entre este apartado, el apartado en el que habéis de presupuesto y el apartado en el que eh, habláis sobre eh, servicios que van a ser externalizados. Y a continuación, a modo de listado, tendréis que indicar todos los eventos y acciones que vais a llevar a cabo en vuestro proyecto es como un resumen a modo de listado para que así eh, se vea claro cuáles son todas las actividades que vais a realizar el calendario que es uh, según si vuestro proyecto es para dos años tiene un formato y si es para más de dos años tiene, tiene otro en el tendréis que indicar por cada actividad el tipo de desarrollo de acuerdo y luego, por último, el punto 6, Others, que no es aplicable, no tenéis que cumplimentar nada. Y luego en el punto 7, que es una serie de preguntas eh, sobre si eh, habéis solicitado otra financiación europea para el proyecto, que como sabéis no es posible, o sea, los proyectos no pueden contar con doble financiación europea. Y si eh, vais a incluir apoyo financiero a terceros, pues aquí también tendréis que indicarlo. Y como os hemos dicho, junto a este formulario, esta plantilla Word tendréis que anexar el presupuesto detallado de la, de la plantilla Excel y la lista de proyectos previos en, en los cuatro últimos años. Y vamos rápidamente a mencionaros cuáles son los errores comunes que nos solemos encontrar cuando eh, analizamos algunas de las propuestas que nos enviáis, pero también en base a eh, la eh, evaluación por parte de los expertos y de la Comisión Europea que comparte también con nosotros esas debilidades ¿no? que, que suelen ir encontrando. Entonces, errores comunes que se encuentran en esa propuesta descriptiva del proyecto, la falta de planificación y de concreción, a veces esa ausencia de un plan de control y evaluación del proyecto, no se especifica bien esa metodología, las herramientas que se van a utilizar... En relación con el diseño del proyecto, como se hemos mencionado y que es muy importante, pues en muchas ocasiones eh, se obvia explicar bien eh, cómo se van a llegar a esos públicos. No existe una segmentación adecuada de los target group, de a quién se va a dirigir, cómo, y tampoco se tienen en cuenta las prioridades transversales en respecto a los públicos, que como hemos dicho es un tema eh, muy importante. No aparece una descripción eh, detallada de las actividades y eh, en ocasiones a la hora de identificar los entregables nos olvidamos, como ha dicho Carolina, que eh, tienen un valor contractual, es decir, que vosotros eh, en esta convocatoria, en estas ayudas, Vais a, vais a justificar eh, vuestro presupuesto a través de los entregables. Entonces, tenéis que pensar bien cuáles son los entregables que podéis eh, eh, aportar y no tiene por qué ser miles de entregables, sino aquellos que tienen realmente, sentidos para realmente sentido para realmente eh, justificar que la actividad se ha realizado. ¿no? Eh, y bueno También no se justifica bien ese aspecto innovador del proyecto y eh, a veces nos olvidamos, y por eso hemos insistido al principio, responder a todo lo que se pregunta eh, y de manera concreta y realista. No os olvidéis de los indicadores, os lo recordamos, y atención a esa terminología, a esos conceptos que hemos ido mencionando, tenerlos claros para así poder responder de manera eh, adecuada. Pasamos al presupuesto. A ver, voy a intentar ser rápida. Eh, recordaros en qué parte de la solicitud se hace referencia al presupuesto. Lo tenéis en la parte A, que se cumplimenta online, en la parte B, en esa descripción detallada que hemos visto en el apartado 3.3, ¿vale? Y, y también en el apartado de subcontracting, y luego en la plantilla Excel. Es importante que en todas esas partes, como decía, que aparece el presupuesto, haya una coherencia. Y recordaros que a veces eh, ocurre eh, que la ayuda solicitada que marcáis en la parte A, es decir, la ayuda que estáis pidiendo a la comisión, se, esa cuantía debe de ser la misma eh, que la que aparece en la plantilla Excel. Luego, para que esto lo veréis en la presentación, no vamos a entrar en detalle, pero os dejamos aquí el listado ¿no? de, lo, de todas aquellas referencias al presupuesto que aparece en la documentación de la convocatoria, tanto en sus bases, como en el modelo de acuerdo de subvención, como en el Annotated Grant Agreement, que es un documento muy interesante y muy útil porque ahí os explican absolutamente todo sobre los costes elegibles, los no elegibles, las contribuciones, etcétera. ¿Consideraciones generales sobre el presupuesto? Bien, eh, como ya ha adelantado Carolina, estas ayudas ya se rigen por el sistema de LAMSAMS. ¿Y esto qué significa? Que es una estimación de costes reales que se va a agrupar por esos paquetes de trabajo que hemos mencionado. Por paquete de trabajo, por socio y por tipología. Es decir, dentro de cada paquete de trabajo, a su vez, va a haber una serie de epígrafes que vamos a ver a continuación. Y todo ese conjunto... Eh, en, en su conjunto establece una estimación de costes. Eso va a aparecer en el gran agreement que firméis y vosotros vais a poder justificar esos costes a través de los entregables. Ya no se trata de un presupuesto súper detallado con cada gasto eh, contado al céntimo. No, se trata de una estimación general por paquete de trabajo. Las condiciones de vuestro, de vuestro presupuesto se establecerán dentro del acuerdo de subvención. Os podéis hacer una idea de cómo puede ser eso viendo ese documento de Annotating Grant Agreement. Que sepáis, que sepáis, repetimos, que el control financiero ya no se lleva a cabo, o sea, ya no hay esa auditoría financiera con facturas, etcétera. Por supuesto, tenéis que guardar toda la documentación para vuestra. Para propio control financiero y contable, pero la agencia nos va a pedir eso, la agencia os va a pedir eh, esos entregables que son los que van a justificar vuestras actividades y resultados, el sistema de pago ya ha sido mencionado, como os hemos dicho no hay sección de ingresos en el presupuesto solo, es, eh, solo hablamos de gastos gastos por paquete de trabajo y por beneficiario eh, esto no quiere decir eh, recalco este aspecto que, eh, porque ahora la justificación sea a través de entregables, eh, tengáis que obviar eh, la, mm, el seguimiento habitual de un proyecto cultural, es decir, vais a tener que tener vuestro gasto bien identificado, tendrán que ser verificables, tendréis que tener un sistema interno de contabilidad, incluso nosotros os recomendamos que en, prim en primer lugar hagáis vuestro presupuesto como soléis hacerlo, en vuestra organización y, y bueno también acordándolo con vuestros socios, un presupuesto súper detallado en el que lo veáis todo claro y luego trasladéis eh, esa información al formato de la plantilla Excel que, que os pide la convocatoria. Pero creo que os ayuda mucho, creemos que os ayuda mucho ver cómo es el presupuesto eh, pormenorizado y luego de alguna manera eso, traducirlo al lenguaje que pide la agencia en esa plantilla Excel. Recordaros que eh, estos proyectos no pueden generar beneficios y eh, los costes elegibles, ¿cuáles son? Pues son todos aquellos realizados por un beneficiario, ya sea líder o partner, en relación con el proyecto y dentro de ese periodo de elegibilidad, un periodo de elegibilidad que se va a establecer en vuestro acuerdo de subvención de tal mes a tal mes. Tienen que ser costes identificables, justificables, razonables y, por supuesto, se tienen que corresponder a alguna de las acciones del proyecto y de las tipologías de costes elegibles. Han de cumplir con los impuestos aplicables y con las condiciones fiscales eh, nacionales. Hemos, como se ha dicho, el periodo de elegibilidad, comienzo y final del proyecto que figura en el acuerdo de, de, de subvención. Hay algunas excepciones. Pero eh, estas excepciones siempre eh, tienen que tener lugar eh, nunca antes del deadline de la presentación de la solicitud. Por ejemplo, quizás antes de que comencéis el proyecto, la agencia os llama a una reunión en Bruselas. Eh, y esto es un gasto que, lógicamente, no habéis comenzado todavía, eh, pero está relacionado con el proyecto. Bueno, pues en ese caso sí que son excepciones que, que pueden tener cabida. ¿Vale? Podéis. Puede haber otro tipo de circunstancias, pero estas tienen que ser siempre debidamente justificadas y, como os he comentado, nunca antes del deadline de la presentación de la solicitud en este caso, pues el 27 de febrero. Eh, en relación a los costes elegibles, eh, rápidamente, coste de personal, por supuesto, tened en cuenta que la unidad es persona eh, por mes, ¿vale? Meses, por cada, meses ejecutados por cada una de las de, de lo, del personal de, del proyecto. Entran compras, bienes y suministro, bienes y servicios, viajes, transportes y dietas, que eh, os compartimos eh, la guía de cálculo para, para este tipo de gastos, la amortización de equipos, que eso vais a encontrar en el propio Excel, una pestaña en la que podéis hacer ese cálculo por el acuerdo, sus contrataciones, excepto Project Management, como hemos mencionado, y tareas claves del proyecto, apoyo financiero a terceros, los impuestos, gastos de países terceros, en este caso, ya en este nuevo programa no hay un máximo. ¿Vale? Entonces, actividades que tengan lugar en países no elegibles del, del, del programa, siempre y cuando estén justificados dentro de la lógica del proyecto, eh, son, son elegibles. Y, y además, pues, eh, los gastos indirectos, un 7% total ¿no? máximo para costes indirectos para cada eh, beneficiario. Ele, no elegibles las contribuciones en especie, como ya hemos dicho, y los costes de voluntariado. Recordaros que los cambios en el presupuesto en los cambios del presupuesto ya no es necesario hacer una enmienda si hay movimientos de gastos por partidas. ¿Por qué? Porque ya lo importante es la aportación de, de, de deliverables, de entregables. Si eh, habéis cumplido con todos los, los eh, entregables de ese paquete de trabajo, me no importa que mm, de, eh, la cuantía que habéis atribuido a una de las partidas de ese paquete de trabajo se haya ido a otra, siempre y cuando los entregables. Eh, se presenten. Sí que es necesaria una enmienda si sí se modifica la cuantía de la subvención a un beneficiario, si sí se modifica el reparto de la ayuda entre los socios. Pero siempre os aconsejamos, bueno, os aconsejamos si sí, debéis de hacerlo así, que ante cualquier cambio de contenido y de presupuesto sobre la propuesta, que contactéis e informéis a vuestro Project Officer. Project Officer será la persona que una vez que vuestro proyecto sea seleccionado, hará todo el seguimiento eh, de, de la ejecución del proyecto con vosotros. Y por último, y perdonad porque creo que me he extendido un poco, eh, la plantilla de Excel. Esta es la primera, es un Excel, eh, hay varias pestañas, esta es la primera pestaña que vais a encontrar, es muy importante leer sus instrucciones, de acuerdo, y eh, como veis en la parte de abajo, que lo he, le he hecho un recuadro rojo, aquí veis todas las pestañitas que componen este Excel, no os agobiéis, ¿vale? Eh, además tenemos un vídeo en el que lo explicamos eh, claramente, que aquí os, vamos a dejar el, os dejamos el enlace porque lo vamos a ver de una manera eh, eh, general. Esas pestañas, ahí que tenéis que incluir. Bien, En la primera, como os he dicho, son las instrucciones, en la segunda tendréis que añadir lo, eh, la lista de beneficiarios, en la tercera la lista de paquetes de trabajo, esto lo hacéis vosotros manualmente, Luego, en la, en la cuarta, pues, aparecerá una pestaña de presupuesto por beneficiario, beneficiario 1, beneficiario 2, beneficiario 3. La pestaña 5 eh, es una estimación de coste total del proyecto y esto se genera automáticamente, o sea, no tendréis que hacer eh, absolutamente nada. Conforme a los datos que habéis introducido anteriormente, aparecerá esta consolidación. En la pestaña 6 es la propuesta general del presupuesto y ahí es donde indicáis también la ayuda que se solicita, ¿vale? Que se tiene que corresponder con lo que habéis mencionado en la parte A, ¿de acuerdo? Se tendrá que corresponder también con lo que habéis mencionado en esta primera página. El recuadro que veis en amarillo os indica que en esa primera página de instrucciones tenéis que incluir también cuál va a ser la cuantía que vais a solicitar, ¿vale? Y el resto. Eh, pues uh, se generará automáticamente y será una visión general por beneficiario y paquete de trabajo. Todo esto se ve claramente si abro el Excel y vemos viendo cada uno de los apartados, pero no tenemos tiempo, pero ya os digo que en este vídeo eh, aparece claramente explicado. Y luego tenéis una pestaña en la que podéis incluir esos costes de depreciación relacionados con adquisición de, de equipamientos y si... Eh, hay algo que tendré, que necesitáis aclarar en alguno de los conceptos que habéis incluido hay un apartado que es el apartado 10 otros comentarios donde podéis dar alguna explicación sobre algunos conceptos que habéis incluido en el, en el formulario y que no, perdón, en el Excel y que puede que no queden claros ¿no? entonces ahí tenéis la oportunidad de aclararlos y luego hemos estado viendo cada una de las pestañas ¿vale? esto que aparece aquí en la parte de abajo pues bien en la pestaña de presupuesto por beneficiario, solo que sepáis, que veáis aquí, qué es lo que va a aparecer. Entonces, van a crear los paquetes de trabajo que habéis creado previamente y en cada paquete de trabajo la tipología de costes. Entonces, como podéis ver aquí, os va a aparecer, primer punto, los gastos relacionados con personal, Segundo punto, los gastos relacionados con subcontratación, recordaros que, no puedes, que eh, si supera el 30% debéis de justificarlo en la parte del formulario. El tercer punto, eh, los costes relacionados con prestación de servicios, pues ya sea los gastos de, de viaje, de dietas, de equipamiento, eh, fees de artistas y otro tipo de servicios que puedan, eh, a los que, los que se pueda incurrir. Luego tenéis el apartado de eh, Financial Support to Third Parties en el caso de que tengáis ese apoyo a terceros. Y por último, los costes indirectos. Entonces, estas son las cinco categorías que van a aparecer en cada uno de los work Packages. Categorías que son fijas en cada uno de ellos. Si, por ejemplo, establecéis un determinado, una determinada categoría de personal en un, en un work Package, que sepáis que eso se va a replicar en cada uno de ellos. Y aquí finalizo, os dejamos algunos enlaces prácticos relacionados con, con el portal y mmm, daros las gracias y perdonar por el retraso. Gracias Isa, aunque vamos un poco mal de tiempo, pero es verdad que tenemos muchísimas preguntas. Yo he ido contestando a más de la mitad por, por escrito. Eh, si te parece, vamos a ver a, a, a alguna más antes de dar paso a concomitentes eh, pregunta si en un, en un proyecto de pequeña escala es recomendable elegir solo una prioridad o dos, bueno aquí eh, no, no eh, se tiene en cuenta la premisa de que cuanto más mejor eh, lo importante es que tú puedas justificar bien tu elección, si eliges dos prioridades pero solo eres capaz de justificar debidamente una en base a unos resultados esperados y actividades concretas que vayan alineadas con esa prioridad pues entonces es mejor que solo elijas una, ¿no? Eh, depende de de, de si eres capaz de justificarlo bien. Preguntan en qué consiste o cómo se evalúa lo que llaman la rentabilidad del, eh, del presupuesto no creo que lo llaman en inglés el cost eh, effectiveness eh, aquí lo que se refiere es que en función de los objetivos, actividades y resultados esperados tú hagas un cálculo presupuestario que esté acordes pues como hacía antes Isabel con gastos eh, pertinentes adecuados eh, razonables, es decir, que hagas un buen uso de los recursos en función de los objetivos y, y resultados eh, esperados. Preguntan en, cuanto a, eh, la re, eh, en relación a la coordinación del proyecto, ¿las personas implicadas tienen que estar contratadas por cada partner? ¿No pueden ser freelancers o autónomos que facturan si no serían subcontratas? ¿Es así? Bueno, esto lo ha explicado aunque rápidamente, pero lo ha explicado eh, todo eh, eh, Isabel, las entidades tienen eh, personal que está en plantilla, por un lado, y luego pueden... Eh, eh, subcontratar a distintos expertos, pues por fees de artistas o un, un curator si se trata de contratar los servicios de una persona, técnicamente no se llama no se considera subcontrata, subcontrata es más referido a una empresa o, o a una eh, organización, de acuerdo, lo único, eh, lo único que no se puede es, eh, subcontratar es al project manager o coordinador general del proyecto no sé si lo, lo explico muy rápido pero no sé si si sí, se ha entendido eh, bien. De todas formas, cualquier cosa que creáis que no queda del todo clara, nos podéis llamar o, o mandar un, un correo. ¿Qué más? Verónica nos pregunta eh, que para un menor escala, ¿cómo redactar en cuanto a los eh, criterios de sostenibilidad? ¿Cómo eh, plantear la reducción de emisiones contaminantes? A ver, eh, ahí es importante el, el, los documentos que hemos colgado en el chat sobre el cálculo de los viajes, entonces se trata de reducir siempre en la medida de lo posible el uso del avión, si además son desplazamientos de menos de 600 kilómetros no están eh, permitidos ¿no? Eh, eso por un lado buscar siempre transportes que sean más ecológicos o que sean de, de uso colectivo y planteártelo no solo, no solo para los viajes y los costes de producción, sino también eh, a, nivel de, a nivel interno pues el, por ejemplo utilizar papel reciclado cuando vas a imprimir algo eh, etcétera, pregúntate también si hay un estándar en precio por hora de los participantes eh, principales del proyecto, ¿no? Porque si pensáis los sueldos no son los mismos en un país que en otro o en función del rol que va a realizar de su experiencia y de las horas que va a dedicar entonces eh, no, no hay ningún tipo de porcentaje pre, preestablecido eh, eso lo calcularán los evaluadores, valorarán si, si creen que son costes razonables eh, o si por el contrario creen que están, eh, que están eh, inflados, ¿no? Qué más Estrella pregunta dónde poner el enlace para encontrar socios lo lo tenéis en creo que lo tenéis en el chat si no lo volvemos a poner ahora eh, vale pero vamos si no nuestra web búsqueda de socios y ahí eh, podéis ver las búsquedas que están colgadas que vienen de Europa y nuestra ficha nuestra ficha técnica ¿vale? costes de, de personal eh, si se puede aportar la totalidad de la cofinanciación de un socio con costes de personal eh, sí eh, ¿Es posible? o sea Si tú puedes justificar que es necesario que, eh, que tú asignes a X personas eh, con X dedicación eh, eh, de tiempo porque les, les pagas tú, eh, no habría ningún problema. La cosa es que llegues a un acuerdo con todos los socios, claro, porque eh, a lo mejor hay costes de producción que alguien tiene que pagar si no los vas a pagar tú, ¿no? pero eh, es posible. Y ya no hay que justificar con nóminas ni, ni timesheets. En un proyecto de residencias artísticas, si queremos re remunerar a los artistas participantes, hay que abrir una, una convocatoria pública o los socios pueden decidir, los participantes. Eh, bueno, no sé si aquí quieres añadir al, tú algo, Isa, pero en principio, eh, si tú vas a... Eh, Depende, puedes hacer un procedimiento eh, abierto o más interno con todos los socios. Otra cosa es que si tú vas a ofrecer es verdad que si vas a ofrecer eh, premios, subvenciones, ayudas a terceros, eh, como artistas, por ejemplo, eh, pues no puedes dar más de 60.000 euros a, a cada uno y tienes que hacer una, un procedimiento abierto para que se realice en condiciones de, de transparencia, ¿no? Vale. Y Cristian nos pregunta si este programa, el, en el marco actual, ha tenido en cuenta medidas correctivas para impulsar la participación de territorios de, de, de, de ultraperiféricos, ¿no? Eh, es verdad que bueno, hay ahora un nuevo sistema de cálculo para los viajes y, y desplazamientos, eh, que también se, afecta, eh, se, eh, se utiliza la línea de, de financiación de Caltour Moves Europe. Tenemos que decir que es verdad que de, desde España, igual que otros países con, con regiones eh, eh, ultraperiféricas o de eh, ultramar, hemos, hemos demandado que se incremente la, la dotación presupuestaria. Y que de todas formas somos conscientes de que hay que impulsar la, la participación en, en nuestro caso del de territorio de Canarias y que próximamente vamos a, a realizar una sesión en colaboración con eh, con otros países que, que europeos que están en situación similar y que además vamos a presentar, eh, eh, contaremos con la presentación de la nueva guía de oportunidades de movilidad eh, eh, desarrollada por On The move así que próximamente tendréis más, más información. ¿Pregunta, ¿en ¿Un centro de investigación científica se puede presentar como socio? Eh, por supuesto, porque no es obligatorio que, que sea del sector cultural y creativo, lo importante es que haga una aportación. Con valor añadido, ¿no? con un rol específico que ayuda a la consecución de los, eh, de los objetivos. Antonio nos pregunta, hemos contactado con empresas de Europa a través del Link e incluso algunos nos han respondido. Mm, bien, eh, ¿se puede cofinanciar en especie? No, como decíamos antes, eh, si a ti eh, no, no te supone... Coste eh, alguno no puedes considerar que es parte de tu cofinanciación. Se puede utilizar y es muy bienvenido para el proyecto, pero no puedes imputarlo a tu parte de la cofinanciación. Los costes de personal sí, los costes eh, en especie no. Otra cosa es, no entiendo lo de sufragando el coste de una publicación, otra cosa es si sí, el proyecto eh, sí puede generar ingresos, venta de entradas, venta de, de una publicación, en ese caso sí. ¿Vale? Si sí, sería posible, siempre y cuando el proyecto en su balance final no genere eh, beneficios. Creo que ya lo tenemos todo. No sé si tenemos alguna mano alzada. Sí, hay una. Tenemos a Alberto. Aprovecho brevemente sí. para responder a Ana Viñas, que me dice que tiene un problema con el documento Excel, eh, que le aparece como bloqueado, que no puede añadir beneficiarios. Eh, cuando abráis el Excel, fijaros bien que la parte de arriba os va a aparecer un pop-up que es habilitar eh, edición. Entonces, si le dais ahí, no tenéis por qué tener ningún problema a la hora de, de cumplimentar el Excel. Si os sigue dando problemas, contáctanos y... Y os intentamos ayudar. De todas formas, decir, bueno, podemos dar paso a la persona que ha levantado la mano y, y ya el resto de las eh, consultas las responderemos por eh, por email porque son muchísimas eh, y tenemos que dar paso, ya vamos muy mal de tiempo, tenemos que dar paso al, al caso práctico, ¿de acuerdo? Sí, yo tengo una pregunta, buenas y buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por el seminario. Eh, yo yo participamos en proyectos europeos y quería saber en este caso concreto. ¿cuánto se valora o qué necesidad hay de que la entidad responsable del proyecto sea una entidad pública, cívica, privada? Ya sé que teóricamente a la Unión Europea no, no va a decir específicamente, pero yo os pregunto a vosotras, ¿cuánto nosotros somos una organización cívica, una asociación de ciudadanos y ciudadanas? Y desde ese punto de vista, pues no sé si tenemos que pertrecharnos con algún otro tipo de institución, eso, o cultural, o museo, o estatal, un gobierno local, un ayuntamiento... Gracias, Bien. muchas gracias. Yo diría que es que todo depende de los objetivos que tú te plantes y de la estrategia que te marcas. Eh, eh, por ejemplo, si quieres eh, plantear un proyecto en el que no solo participen organizaciones de la sociedad civil, eh, sino que, por ejemplo, quieres abordar el tema de eh, políticas eh, locales y europeas y, y cómo deben eh, mejorar ciertas eh, condiciones de los profesionales de la cultura, pues ahí lógicamente te vendría muy bien. Eh, o sea, estratégicamente necesitarías eh, algún socio de, de las administraciones eh, locales o, o regionales para bueno, que tenerlo como socio y como interlocutor y que, y, y, y que te dé también ese, ese feedback y, y bueno, que tenga una participación eh, relevante. ¿no? Como digo, es que todo depende, todo eh, está en función de los objetivos que te marques y, y de la estrategia. Muchos socios eh, es importante tenerlos en cuenta según eh, tipologías en función del al público al que quieres llegar o de los resultados que, que pretendes obtener. De todas formas, si te queda alguna duda, nos puedes llamar y lo comentamos con más detalle. Gracias. Bueno, pues como decía, eh, tenemos que dar paso ya al a caso práctico, a, a Frank Quiroga y, y Alicia Ruiz. ¿Estáis ahí, ahí con nosotros? Eh, bueno, pues nada, primero, buenos días a todas. Eh, especialmente a las eh, compañeras que estáis del sector cultural aquí, pues desearos que estéis muy bien. Hace menos de un año nosotros estábamos en esta misma situación, así que entendemos eh, perfectamente bueno, pues que es un periodo de mucho trabajo, de mucha intensidad, así que desearos mucha suerte en este proceso y esperamos poder aportaros un poco de nuestra experiencia aquellos aprendizajes que hemos ido recabando durante este año. También pues agradeceros a la gente y al equipo de Europa Creativa que nos hayáis invitado a esta sesión, sobre todo darnos la oportunidad de poder compartir nuestro proceso y también agradeceros eh, bueno, el acompañamiento que nos habéis dado a lo largo de este año que verdaderamente es un buen punto para empezar porque te encuentras muchas veces en la situación de que no sabes por dónde empezar un tipo de estos proyectos y todos estos webinars que realizáis y también la atención que, que dais a, a las entidades participantes a través del email y videollamada, pues es súper útil y estamos muy agradecidas. Así que también pues transmitiros esa idea, ¿no? que sepáis que hay un equipo de personas que está ahí para atender también vuestras dudas y acompañaros en este proceso para que se haga también un poco más amable y que os resulte mucho más sencillo. Para quienes no conozcáis nuestro proyecto, nosotros somos concomitentes. Está aquí Frank Iroga, que es el coordinador general del proyecto. Él os va a hablar un poco más después sobre los ejes principales de, de nuestro proyecto, que se llama Art Lab for Sustainability, y eh, va a presentaros eh, cuál es la estrategia que nosotros hemos seguido para incorporar a un proyecto de cultura eh, una perspectiva medioambiental, ¿no? porque uh -huh. consideramos que desde la cultura tenemos que empezar a interpelar eh, Diversas problemáticas que tienen que ver con el cambio climático y con cuestiones medioambientales y, y los estamos incorporando como una de las principales estrategias también dentro de nuestra asociación. Yo soy Alicia Ruiz, soy la gestora de proyectos de concomitentes y voy a intentar señalaros eh, algunas claves que nos han parecido fundamentales en la formulación de este proyecto. No queremos tampoco extenderlos mucho en la presentación de, de lo que realizamos ni tampoco vamos a entrar mucho en detalles sobre nuestro proyecto, sino que vamos a intentar enfocarnos más en cuestiones prácticas que seguro que os van a resultar mucho más interesantes pero eh, os van a enviar por el chat algunas documentaciones de, de lo que realizamos en concomitentes y sobre todo señalaros que somos una productora cultural que impulsamos proyectos artísticos a partir de una reivindicación ciudadana los acompañamos a través de un proceso de mediación que dura entre dos y cuatro años y la filosofía del proyecto es que cualquier persona pueda convertirse en un mecenas de una obra de arte contemporáneo, una obra que esté enfocada a cuestiones eh, sociales o ambientales que afectan a su, a su entorno más cercano y así subvertir un poco eh, los discursos más hegemónicos del arte, facilitando un proceso de escucha y trabajo cultural enfocado al tejido social. Ahora mismo tenemos seis proyectos activos en el Estado español y gracias a la financiación de, de este proyecto europeo vamos a iniciar en 2027 un séptimo proyecto 23. en los Montes de Couso En 2023, perdón. Bueno, eh, sí, en 2023 iniciamos este nuevo proyecto en los Montes de Coso en, en Galicia. Cuando nos planteamos iniciar este proyecto europeo estábamos en un proceso de ver cómo nuestra asociación podía seguir escalándose y, y extendiéndose a lo, largo y, a lo largo y ancho del Estado español y eh, también tras haber iniciado el proyecto en 2018, tener en cuenta que concomitentes es una asociación relativamente joven en ese sentido, ya contábamos con un equipo un poco más estable y con unas estrategias algo más definidas y es cuando nos planteamos eh, solicitar este proyecto europeo. decimos que 2022 era, tenía que ser un año de inflexión para nuestro proyecto y que una financiación europea nos podría ayudar a ello tanto a nivel económico como también a nivel de visibilidad de proyecto. Como ya se ha remarcado, esta era la primera vez que presentábamos un proyecto europeo, no teníamos experiencia previa en ello y con eso también queremos desmentir algunos de estos mitos que hay sobre estos procesos que nosotras mismas incluso también eh, teníamos como en cierta medida interiorizados. No es, no es necesario tener experiencia previa, eh, tampoco es necesario que vuestros partners la tengan, pero sí que es verdad que si ya has presentado un proyecto de esas características te va a resultar mucho más fácil, precisamente por lo que os comentaban Carolina e Isabel, hay toda una serie de terminologías en la elaboración del proyecto, toda una serie de mecanismos, de protocolos que os van a pedir que a priori os pueden resultar un poco complejos de entender, pero vais a tener que ir aprendiendo todas estas cosas eh, a través de la práctica y, mediante, y a través de la redacción del propio proyecto. Por otro lado, tampoco hace falta un eh, equipo de personas, un equipo humano muy grande. En nuestro caso, la oficina de coordinación de concomitentes, que son quienes llevamos más el día a día de la asociación, somos tres personas, y en nuestro caso podemos decir que, que pusimos en marcha eh, un proceso de trabajo en el que al menos dos de nuestras personas de nuestro equipo de trabajo estaban dedicadas prácticamente exclusivamente a la redacción del proyecto durante dos meses. Es decir, es un esfuerzo bastante grande el que se hace desde la asociación, pero también teniendo en cuenta que somos un equipo humano bastante pequeño. Otro de los consejos en este sentido que sí que os daríamos, sobre todo si es la primera vez que planteáis un proyecto europeo, es que contéis con un apoyo externo, aunque sea puntual, de una persona que sí que conozca este tipo de proyectos, que conozca el lenguaje y la formulación, porque eso os va a ayudar mucho a tener una visión externa de cómo tenéis que adaptar vuestra idea eh, para que se adapte a los mecanismos de financiación europea. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos una lectura muy detallada y con, y, con, bueno, y con mucha atención de parte de Carolina, de la Oficina de Europa Creativa, que nos resultó verdaderamente útil. Y también contamos con una lectura de, de un asesor externo especializado en proyectos europeos, porque os van a indicar una cantidad de comentarios que son fundamentales para que vuestro proyecto sea bien evaluado. De cara a empezar todo el proyecto, nos planteamos como tres preguntas fundamentales que son las que guían un poco todo el trabajo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Con quién vamos a hacerlo? ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Sobre el qué vamos a hacer, en nuestro caso creímos que era fundamental eh, enfocar el proyecto desde nuestro expertise, de los, desde lo que nosotros ya hacemos, y a la vez orientarlo hacia las bases de la convocatoria, pero sobre todo plantear un proyecto que para nuestra asociación sea interesante, ya que son proyectos largos, de una duración de dos años, y que a la par nos ayude también a seguir eh, adelante con los objetivos propios que tenemos. Para eso tenemos que revisar muy bien las bases, ver qué es lo que se busca y ver cómo conectarlo con nuestro proyecto. Esto a priori os puede parecer que es un ejercicio un poco complejo pero enseguida vais a encontrar muchos puntos de conexión porque las bases son muy amplias y si no las encontráis en las bases de esta convocatoria seguramente hay otras convocatorias de la Unión Europea que coincidan mucho con vuestros objetivos. En nuestro caso, lo que vamos a hacer a través de este proyecto de Art Living Lab for Sustainability es desarrollar tres proyectos locales de participación ciudadana en tres países europeos. A su vez, estos proyectos interpelan las reivindicaciones de esas comunidades basadas en el uso de determinados elementos naturales que históricamente han tenido una vinculación importante con esas zonas. Es decir, lo que vamos a hacer es usar nuestra propia metodología, nuestra metodología habitual en una escala europea con tres procesos diferentes que se desarrollan de forma paralela con nuestros dos partners principales. A la vez vamos a ir extrayendo una serie de conclusiones y realizando una serie de workshops para difundir estas formas de hacer, de cómo juntar arte y sostenibilidad a otros profesionales del sector, que esto también es algo que se evalúa muy bien en los proyectos europeos. Entonces, si tenemos en mano las bases de 2022, vamos a ver que ya estamos interpelando a numerosos puntos eh, a los que hacen referencia las bases, como cooperación con otros eh, agentes culturales europeos, formación para agentes del sector cultural, interpelar cuestiones de medioambientales, eh, facilitar eh, eh, la recuperación o la conservación del patrimonio europeo, etcétera. Eh, sobre los partners, en nuestro caso, son eh, proyectos semejantes, que de hecho ya conocíamos, que pertenecen a una red europea de la que Concomitentes forma parte, que es la red Nouveau Commanditex. y lógicamente yo os recomendaría que intentéis trabajar con algunas asociaciones o entidades que conozcáis previamente, esto lógicamente os va a facilitar el trabajo enormemente, tampoco es necesario que las conozcáis personalmente, pero... Sí que es verdad que es fundamental que sean asociaciones con las que compartís eh, objetivos porque eso va a hacer mucho más sencillo todo el trabajo y también nos va a dar mucha más tranquilidad saber que son personas con las que estáis alineadas en, ciertos, en ciertas perspectivas. Con respecto a los partners, un consejo bastante básico quizás también, pero importante es eh, que si vosotros vais a ser coordinators del proyecto, no esperéis a tener una confirmación en clara de los partners para comenzar a redactar, porque como sabéis eh, los plazos son muy breves y vais a tener que invertir mucho esfuerzo para redactar el proyecto. Entonces tenéis que ir redactando a la vez que vais eh, estableciendo conversaciones con los partners y también tened en cuenta que como coordinators el 90% de la redacción del proyecto la vais a tener que desarrollar vosotros porque sois quienes tenéis que conocer al 100% eh, el, el total y la complejidad de lo, que, de lo que vais a desarrollar. Como tercer punto, intentando también eh, resumir un poco, y disculpad que os esté soltando así como mucha información eh, a bocajarro, eh, los objetivos de nuestro proyecto son la parte más importante, y estos objetivos son los que os van a ayudar a desarrollar el proyecto. Tienen que ser tanto unos objetivos propios, eh, que sean fieles a um, lo que hacéis de, en vuestro día a día, en vuestra asociación, pero también es muy importante que veáis cómo estos objetivos se alinean con el trabajo que está desarrollando la Comisión Europea en torno a este tipo de iniciativas. Con eso tenemos que demostrar que nuestro proyecto eh, va a aportar a una estrategia europea global y esto es muy importante. tenéis que leer, investigar y revisar todo lo que la Unión Europea está haciendo en torno a vuestras áreas de trabajo, porque esto le va a dar gran estabilidad y solidez a vuestro proyecto y va a demostrar que no es un proyecto aislado, sino que desde, desde vuestra iniciativa vais a poder interconectaros con el trabajo que está haciendo la Unión Europea, porque finalmente a través de estas convocatorias ellos lo que buscan también es la consecución de sus objetivos y de su estrategia global. Con vinculación a esto, y sé que han incidido mucho en ello Carolina e Isabel, eh, es súper importante eh, que tengáis en cuenta el tema de los work packages. Y yo os daría un consejo, si pudiera volver hacia atrás, nos lo daría a nosotros mismos, y es que empecéis el proyecto eh, por el final. El proyecto por el final, entre comillas, porque, claro, cuando abrimos ese formulario infinito, empezamos a rellenar lógicamente por el principio. Y creo que por mucho que nos incidan en este tipo de webinars, pasamos por alto todas esas tablas que hay al final y sobre todo la tabla de los work packages es muy importante porque es lo que va a definir si el proyecto es viable, tanto a nivel económico como a responsabilidad de los diferentes partners, como en equipo de trabajo, presupuesto y tener en cuenta que no solo es importante para la evaluación, sino que también va a ser lo que... Eh, sirva para hacer un seguimiento de vuestro proyecto a posteriori. Así que de verdad, dadle muchísima importancia a esa parte. Familiarizaros con esas terminologías, con lo que implican, con lo que debéis incluir y sobre todo vinculadlo durante toda la redacción de vuestro proyecto, porque es muy importante que hagáis referencias constantes a el tipo de acciones que vais a hacer, cuáles son los objetivos y cómo las vais a materializar, cómo las vais a hacer tangibles en estos Work packages Y sobre todo también, otra cosa a la que os han indicado las compañeras de Europa Creativa, es que incluyáis todo tipo de eh, de informes, estrategias, eh, informes de riesgo que den solidez a vuestro proyecto a la hora de decir que el proyecto va a funcionar y que tenéis toda una estructura y un mecanismo que va a hacer que el proyecto sea posible. Y todo esto tenéis que ir vinculándolo y hilándolo junto a vuestros ejes temáticos, que en este caso, como os comentábamos al principio, eh, nuestro proyecto gira en torno a un eje entre, entre participación social, cultura y sostenibilidad, que es un poco lo que os va a explicar un poquito más, Fran, porque en estas bases eh, uno de los cross-cutting issues era también la lucha contra el cambio climático y precisamente creo que ese es uno de los puntos que también han resultado más eh, favorables para la selección de nuestro proyecto. Nada Y un poco para acompañar también esta presentación que estaba haciendo Alicia, la cuestión es... Como os decía Alicia, da trabajo, vamos, que seáis conscientes de que da trabajo, hay que ser finos y un poco ya luego os adelantamos un poco, comentar algunas cuestiones relacionadas con la idea de, con, perdón, con cultura y sostenibilidad, pero en lo que es la relación de la convocatoria, yo, aquellos que no tengáis tiempo para dedicarle esos dos meses de trabajo, yo no me presentaría, porque creo que es una pérdida de tiempo, es decir, si os presentáis con conciencia de que supone trabajo, es un trabajo que luego tiene resultados y lo único que hay que ser es fino. Lo que tenemos que intentar es que cuando nos presentemos, tanto los objetivos como las acciones estén todas bien ¿no? que vayan unas relacionadas con la otra, igual que los grupos, pues eh, los públicos a los que nos dirigimos, que pensemos bien a qué públicos, qué acciones y por qué esas acciones dan respuesta a estos objetivos. Y al igual que no hacernos objetivos grandilocuentes. No, porque muchas veces queremos, parece como que para convencer a ese posible jurado, cuanto más, más, más, parece que nos lo van a dar y no es así, sino es cuanto mejor hay más posibilidades de conseguirlo. Eso supone que es una constante eh, redacción de, de, del proyecto, pero bueno, que, que se hace, pero que hay que pensarlo, sentarse bien, qué es lo que se busca, cómo se va a conseguir, ¿no? porque ahí... Y eso pasa en todas las convocatorias. ¿eh? Ahí es donde ves que hay un trabajo fino y trabajado, ¿no? Y está pensado, ¿no? Entonces, bueno, que le dediquéis ese tiempo. El proceso luego es también bonito, ¿eh? Porque es un ejercicio también bonito de afinar bien, qué es lo que buscamos. O sea, que yo también lo recomiendo pasado, pasado el tiempo. Pero bueno, cuando estábamos en él, eh, vamos, era un poco insoportable. Pero eh, ya veis que tiene resultados. Un poco, y entonces, en esa relación simplemente de poner de dar unas pequeñas pistas porque no es el momento para abordar esta, la relación entre cultura y sostenibilidad pero bueno, ya lo sabéis vosotros los objetivos de desarrollo sostenible no está incluida la cultura ¿no? como un elemento, como una ODS o como un elemento fundamental, pero la cultura lo tiene que permear todo en la sostenibilidad. Y ahí nosotros, dentro del sector cultural y aquellos que trabajamos en este ámbito, tenemos que ser conscientes de reivindicar cuál es nuestro rol ¿no? o cómo podemos contribuir ante esta emergencia climática desde la cultura. Entonces... Es desde ahí, desde donde nosotros podemos operar, porque no vamos a ser ingenieros agrónomos o forestales para generar cambios en los modos de producción agraria, por ejemplo, pero sí somos eh, personas que atienden a qué conocimientos o saberes se daban en determinados contextos de cara a, no sé, al intercambio de semillas tradicionales o a, manejos, o a manejos del territorio. Ahí hay eso, es cultura. ¿no? Entonces, creo que también nosotros ser capaces de ver eh, qué genealogías hay de manejos de territorio, de formas de, de habitarlo, de formas de vivirlo, todas esas cuestiones han desincorporadas también en estos procesos. Cuando hablamos también de... Las de la necesidad de la transición ecosocial en la que nos vemos abocados y hay ¿no? múltiples informes que trabajan en torno a eso esa, esa, esas, esa toma de decisiones eh, que vamos a, a las que nos vamos a tener que enfrentar eh, si no están eh, vinculadas o relacionadas con, con las comunidades o las comunidades no son partícipes, muchas comunidades se van a quedar otra vez nuevamente atrás, ¿no? es decir, tenemos que ser capaces de trabajar con muchas comunidades, para que estas comunidades no van a ser subalternas y eh, quedar al margen de todos estos procesos. Y ahí, de nuevo, nosotros tenemos un especial eh, papel, una especial relevancia de cómo incorporamos a esas comunidades a en, e en esa toma de decisiones. Cómo generamos la cultura es también, un, son laboratorios de experimentación, somos lugares en los que podemos tramar, desde los que tramar eh, esa toma de decisiones, esa gobernanza, entonces hay también como ¿Cómo podemos desde la cultura lograr que la ciudadanía se involucre más y en esa involucración en torno a la sostenibilidad que sea capaces también de, de tomar decisiones? Y entonces nosotros eso en los proyectos que presentemos tenemos que incorporar esos espacios de toma de decisiones donde las comunidades eh, puedan participar y se logre esa idea de ese engagement, ¿no? de ese compromiso, porque nosotros podemos cohesio cohesionamos el territorio y muchas veces hacemos trabajos que no lo valorizan porque lo, lo entendemos como ámbito cotidiano y para poneros un ejemplo sencillito nosotros en los proyectos se van a desarrollar en tres como os dijo alicia en tres contextos tres contextos rurales en la comunicación muchas veces cuando hablamos de comunicación ¿no? generamos también como esa gran dilocuencia de bueno, la comunicación se genera a través de redes sociales, de Facebook Twitter, Instagram eh, notas de prensa y obviamos por ejemplo la potencia de ir al bar y hablar con los vecinos en el bar eso, y eso lo hacemos muchas veces solo que no metemos como una acción porque bueno le damos menos valor. Eso es comunicación y eso es una comunicación directa, no más desde guerrilla. Entonces esa también es importante porque es otra forma de accionar también procesos que hay que darle también esa visibilidad porque desde ahí seguramente ayudas a generar espacios más informales, espacios informales son fundamentales, visibilizar esos, esos lugares donde generas esos espacios de toma de decisiones que vaya más allá de yo no sé, la asamblea, otras instancias no para, para encontrarse porque, y cómo eso ayuda a que vertebra también el territorio, cohesiona a esa comunidad. Esos elementos es donde opera la cultura y además también, y por no extenderme tampoco mucho más, eh, en la generación de nuevas éticas y de nuevos imaginarios, es donde va a estar también nuestro papel relevante. Dice muchas veces, y es verdad, y eso tenemos que también ser conscientes, ¿no? como si fuera una especie de, de, de manual de, de autoayuda, pero donde puede operar más la cultura, donde tenemos más importancia, es en un elemento que es seguramente el más complicado, que es el cambio de éticas y de imaginarios. Tenemos que generar toda una relectura y generar nuevos eh, nuevos significados para palabras como el éxito, como el progreso. Entonces, desde ahí es desde la cultura, en ese cambio de éticas, donde va a operar y es de donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿no? De cara a ver cómo podemos incorporar esa sostenibilidad en la cultura. Y nada, pues con estas pequeñas pistas. Y bueno, también deciros que para cualquier duda, en el email de info.concomitentes.org, que mmm, eh, que os podemos echar una mano. Recomendaros también que os hagáis socios de la New European Bauhaus porque es relevante también eh, de cara y que lo van a ver yo creo positivamente y es un buen espacio también para empezar a tejer alianzas con otros potenciales socios. Y luego, bueno, lo que os decía Ali también, Alicia, de de lectura sobre sostenibilidad, hay un informe muy interesante del British Council, de Missing Pillar, que es muy relevante ¿no? en esta idea del pilar olvidado, que siempre se habla ¿no? de cuando los, la sostenibilidad se entiende solo desde los ejes social, ambiental y económico, y el cultural, que sería ese cuarto pilar que no está tan presente, pero como vemos, eh, seguramente más relevante si cabe que, que los otros. ¿no? Muchísimas Normal. gracias por vuestra intervención, además es, ese tema que abordáis es muy interesante y... Eh, muy poco abordado en, en los proyectos de cooperación eh, europea. Es que es verdad que la mayoría tienden a buscar, a seleccionar otros topics y otras prioridades. Así que, bueno, deseamos mucha suerte con la implementación del proyecto. Comentaros a todos que todavía no, no está colgada la información sobre este proyecto en la plataforma porque eh, concomitente se encuentra ahora en la fase de la preparación de la firma del acuerdo de la subvención y una vez que esté todo eso ya eh, eh, cerrado y bien atado, es cuando estará disponible la plataforma de, de resultados. Así que, bueno, como decía, muchísimas gracias a, a Fran, a, a, a Alicia y a, y a todos los que nos habéis acompañado hoy. Veréis que hemos respondido finalmente a todas las preguntas que había, eh, unas de viva voz y otras por escrito. Y deciros que aquí nos tenéis al al teléfono, al correo, para cualquier cosa que creáis que no ha quedado clara o cualquier nueva consulta. Y recordaros que, que ahora se lanzará automáticamente la encuesta. Os agradeceríamos mucho. Es muy, es muy breve, se contesta rápidamente y nos va a dar eh, mucho feedback para ver cómo, cómo mejorar con estas actividades nuestras. Así que muchísimas gracias. Y... Claro, ¿se puede un momento? Sí, sí Es que he tenido un lapsus antes y es un tema importante y es que la, el deadline de la convocatoria es el 23 de febrero a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Que mencioné antes 27, ah, eh, 23 de febrero, por favor. Vale, no te preocupes, yo en la pregunta, una pregunta o dos que contesté ya lo puse también, 23 a, la, a las 17 horas. Vale, no te preocupes. Bueno, muchas gracias y, y hasta pronto. El vídeo estará disponible en unos días y la presentación en, en unas horas. Gracias.